Amigas, amigues, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gusto de saludarles desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. Estamos en una nueva emisión en directo con mi querida hermana Carlos Reina, con quien estamos hoy ya eh, en una nueva emisión en relación a nuestro mes Warhol, mes que venimos transitando, eh, descubriendo eh, en torno a su obrar, a sus operatorias, a sus formulaciones y a todo el legado de este artista maravilloso que, bueno, nos va permitiendo todo este trabajo ir también percibiéndolo, que es nuestro objetivo final, una percepción que hemos ido eh, alimentando a través de un playlist de temas que nos van guiando para poder, eh, bueno, poner puntos de partida desde donde ir analizándolo Hemos estado haciéndolo a través de la iglesia, de la ley, de la crítica, la factory, el artista Y hoy nos toca desde la academia Así que aquí estaremos eh, charlando, conversando, analizando un poco Qué fue de este Andy Warhol, de su manera de vivir, de su manera de hacer De su manera de estar en el arte y también de estas formas ¿no? de habernos legado todo ese trabajo, eh, lo vamos a estar analizando desde la cuestión académica, ¿no? Cuestión académica que siempre eh, se, se suscribe no de una manera muy simplista a la formación, pero que, bueno, en el arte tiene mucho más eh, que, que abarca, ¿no? Que en el arte la academia es eh, las universidades, los museos, las eh, instituciones que... Eh, resguardan eh, obras y resguardan eh, acervos, digamos, de todo tipo, no, como pueden ser también archivos y tanto más, como en el caso de Warhol, son en este momento no todas las eh, las fundaciones y todas las eh, con todas las instituciones como el mismo Museo Warhol y tanto más, no. Eh, bueno, vamos a estar viendo entonces desde, desde ese punto de vista, que también incluye, por supuesto, la crítica, que también incluye el aspecto más fuerte, formal y decisivo del coleccionismo. Bueno, tantas cosas ¿no? que hacen a la cadena. Carlos querida, buen día. Buen día, Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos con este mes Warhol? Muy bien, muy bien. La verdad es que disfrutando muchísimo de estos... De esta playlist, me parece que nos ha permitido, nada, sorprendernos a nosotros mismos, ¿no? De poder, de poder entender toda la complejidad de Andy Warhol desde tantos lugares, que, que bueno, que nos ha llevado también a tener que investigar y bueno, conectar ideas, y, y bueno, y también entender, creo que también nos estamos permitiendo entender lo que es el sistema del arte más complejo, a partir de la vida de Andy Warhol, pero creo que también eso nos ayuda a revisar eh, todo lo que fue sucediendo con tu ya Joseph Boyce y, bueno, y preparándonos para Sofical. Sí, encontrándole, eh, tal cual decís, ¿no? una forma compleja a todo esto que, bueno, nos va dejando este mes Warhol en relación justamente a comprender la enorme amplitud que tiene el arte, ¿no? las eh, inmensas, aristas en las que, eh, entre las que se, se va condicionando lo que es el arte y lo que nosotros vamos recibiendo de ello, ¿no? Eh, nos vamos dando cuenta que aquella noción, ¿no?, un poco más simplista, si se quiere, de que arte es eh, un artista que hace obra y esa obra se expone y hasta ahí parecería llega la cuestión, ¿no?, bueno, estamos viendo que es muchísimo más complejo que desde la posmodernidad hasta este tiempo, ¿no? Hasta este tiempo postcontemporáneo, 2022, eso ha ido adquiriendo cada vez más cuerpo también, ¿no? Un proceso que ha ido junto con todos los demás, ¿no? Que hacen a lo social, eh, cultural en general, ha ido adquiriendo, bueno, muchísimo más, muchísima más complejidad, ¿no? Cada vez es más complejo, a Warhol eh, podemos analizarlo en, en estos puntos, ¿no? que lo estamos haciendo con nuestra playlist, pero podríamos analizarlo con muchos puntos más y podríamos sumarle también puntos contemporáneos, eh, postcontemporáneos, ¿no? puntos actuales que eh, tal vez no fueron los que en su época eh, rigieron las maneras de entender esta complejidad, porque todavía no existían, ¿no? Eh, este, desde la modernidad y hasta hoy, no hasta el 2022, hasta esta postcontemporaneidad el arte ha crecido muchísimo en ese sentido, ¿no? Siempre ha sido el arte una eh, atmósfera muy compleja, ¿no? Una especie de sistema muy complejo eh, que, bueno, para cada época ha tenido en eso, ¿no?, su representación. En el arte de, de Warco creo que está representada la complejidad de este sistema arte en, en tiempos de posmodernidad, ¿no? En los tiempos que van aproximadamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta eh, finales de la, de la Guerra Fría, de la caída del Muro de Berlín, que es el año 89, ¿no? Eh, tenemos todos esos años dedicados en el arte a entenderlos como posmodernidad y en ellos bueno, Warhol, uno de los grandes representantes que nos muestra esta enorme complejidad como parte de lo que tenemos que comprender a la hora de entender el arte, ¿no? De lo que tenemos que hacer entrar dentro de ese entendimiento del arte. Eh, bueno, hoy vamos a estar entonces desde la academia. ¿Qué, sí, eh, ¿qué podemos lo más decir? interesante que yo rescataría sí. de todo lo que venimos haciendo en los playlists para poder ver y, y atravesar todas estas playlists, esto que hablábamos y mencionábamos la otra vez, de hacer un viaje eh, queer, eh, desde la diversidad, y que Andy Warhol no los permite, entonces todos estos sistemas tan complejos, y todas estas instituciones, y todo, esto, todo esto, este marco regulador, o estos bordes que uno puede jugar, el artista puede jugar, ¿no? y tiene esa libertad, bueno, atravesar la diver diversidad nos da otra perspectiva, otra mirada, que para nosotros nos permite pensar la actualidad. Digamos, si lo hiciéramos desde un lugar mucho más eh, rígido o lineal a todo este análisis, quizás tampoco podremos estar obteniendo estas herramientas que, tan interesantes que están saliendo en estas atmósferas del mes, para poder pensar el arte actual. Eso es como... Un Sí, y que también no nace el arte actual de un repollo, ¿no? Sino que es la consecuencia directa de todos estos procesos, en este caso, ¿no? Proceso postmoderno, que luego, bueno, va a eh, ir a un proceso de arte contemporáneo, que es el arte que va desde el 89 aproximadamente hasta el 2007, más o menos, ¿no? Con la aparición de las redes sociales eh, masivas, ¿no? En ese momento Twitter y Facebook... Y luego desde ahí eh, se viene hacia este presente, ¿no?, dando lo que entendemos como arte postcontemporáneo, un proceso crítico de, que tiene la misión, ¿no?, de, bueno, refundar de una manera más sólida, más eh, posibilitadora en torno a este tiempo posthumano al arte en la realidad, ¿no?, al arte en esto que estamos viviendo hoy. En ese sentido, me parece muy bueno esto que, que decís, ¿no? De, también de, de, de este análisis desde esta perspectiva que nos genera esta especie, ¿no? De, bueno, justamente tal vez una atmósfera queer, ¿no? Tal vez es que Warhol sea eh, una atmósfera queer también por excelencia, porque permite que este, este pensamiento que también lo hemos tenido con Boys y con Duchamp, ¿no? En el mes Boys, en el mes Duchamp. Eh, y que tiene que ver con traer al presente estas cuestiones ¿no? que se dieron en estas otras épocas para poder desde ahí armarnos de herramientas con las cuales ir eh, haciendo mejor nuestro día a día, ¿no? En el hoy postcontemporáneo, bueno, Warhol lo que tiene es que es mucho más eh, más, eh, más, no sé cómo decirlo, como más plástico todavía, ¿no? Es mucho más plastilina todavía, se puede generar, ¿no? Con Warhol todavía mucho más en ese sentido. Eh, la semana que viene vamos a estar trabajando sobre esas herramientas que vamos a estar obteniendo de todo este mes Warhol eh, y que nos van a quedar para nuestras eh, prácticas contemporáneas actuales, ¿no? Unas herramientas que venimos generando en torno también a los meses que analizamos a Voice y a, a Duchamp, ¿no? Hemos creado ocho herramientas por cada uno de ellos, vamos a ver si creamos otras ocho a partir de esto eh, que, bueno, hemos ido viendo de Warhol y que seguro creo, no sé qué opinas, Carlos, pero vamos a hacer eh, eje en esta cuestión queer, ¿no? En esta cuestión que me parece que está que está muy interesante lo que vos estás eh, diciendo en ese sentido. Sí, porque en esta búsqueda de diversidad y de expansión de los límites, de los sistemas y de tantas otras cosas que nos definen, por eso uno de los aspectos también son la familia, la iglesia, los pares, pues pensamos en los factores, que a, a los artistas, por lo menos en términos sensibles y, y, de, y de trabajo, les, les implica un montón de, de, de cuestiones. Eh, me parece que eso es lo que Andy Warhol nos permitió, esa apertura de un montón de campos, el cine, la moda, que ni siquiera hemos entrado a analizar porque no nos daría el tiempo, y, y que ayer veíamos con la ley que todavía ni siquiera está tampoco tan definido, entonces que todavía está todo ahí por, eh, en esas posibles y, eh, y futuras definiciones de tantas, eh, posibilidades para los artistas y, y el campo expandido del arte, ¿no? Entonces, eso me parece como muy interesante lo que venimos atravesando a través de la atmósfera Warhol. Sí, ayer me quedé pensando justamente en esto, ¿no? por ejemplo, en relación a la moda de la participación de Warhol dentro del mundo de la moda eh, donde, bueno, participó en general ¿no? dentro de la atmósfera de la alta costura eh, y lo hizo desde su labor periodística en Interview o en, en Warhol TV, no en ese eh, un programa, el último programa que estuvo haciendo, que era los 15 minutos de, en MTV, no eh, dentro de esta especie de productora que era la Warhol TV, no que eran todos estos programas que estaban haciendo en el momento que él murió, todo esto estaba dedicado específicamente también, ¿no? entre tanto, a la moda. Y, y también pensaba en su accionar como modelo, ¿no?, como modelo eh, profesional en el ámbito de, de, bueno, de la, del modelaje para, para pasarela, digamos, pero también en las campañas publicitarias y tanto más. Y que lo difícil que es ¿no? pensar eso como obrar de Warhol, o sea, pensar los desfiles que hizo, que fueron muchísimos aparte, pensarlos como obrar, tal vez pensarlos incluso desde la performance, poder cuestionar, ¿no? problematizar desde lugares académicos como la performance, ¿no? como una definición tan clara que hoy nos atraviesa de una manera incluso muy a la moda, ¿no? La performance sigue siendo una de las prácticas académicas del arte actual que siguen siendo de las más, eh, de, la, de, las que más de las, más, asiduas, digamos, ¿no? De las que más siguen de moda, ¿no? Eh, y que, bueno, en muchos casos eso implica producciones bastante vacías, pero en muchos casos eso implica producciones muy, muy interesantes, ¿no? Que no, no, no se salen del asunto, ¿no? De, de la moda, pero la moda ya no en torno a la, al, al diseño de alta costura, ¿no? Sino a la moda por repetición. En, en la academia actual, ¿no? En lo académico actual, por ejemplo, la performance es una de las eh, de las maneras ¿no? más a la moda del arte y que eso en algún punto si lo ponemos ¿no? a pensar eh, todavía las problemáticas que dentro de la performance actual postcontemporánea se siguen analizando, ¿no? que si bien son problemáticas a las que se les ha dado eh, como, no sé, infinitas vueltas, ¿no?, y se les ha dado eh, distintas definiciones, creería yo que de todo tipo ya, eh, siguen siendo puntos de, de, de encuentro para discutir, para analizar, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuál es la diferencia entre acción y performance?, ¿cuál es la eh, radicalidad, digamos, del gesto que hace que algo sea una performance y que no sea una performance?, qué implica digamos esto ¿no? en relación al uso del cuerpo, o a la presencia de un cuerpo, si eso es necesario o no, si eso es algo que es espontáneo o no, si eso es algo que se piensa y que se puede diagramar o no, si es eso algo que sucede en la vida cotidiana y luego a través de los registros se lo determina como arte, eh, si las operatorias del cuerpo, ¿no? En términos de mantenerse dentro de lo social eh, del cuerpo humano eh, es factible de ser eh, nombrado como performance, ¿no? Si, eh, bueno, tantos asuntos, ¿no? El T lugar donde se produce, eso que decía, si es, pienso esto, el, un, a, un artista haciendo modelo en una pasarela, eh, bueno, si ese, ese ámbito también puede o no ser ámbito de performance, sería la, la pregunta también. Claro, y es que esos ese, ese son los puntos eh, que van definiendo justamente lo que es la performance, ¿no? Entonces, eh, y, que, y desde ahí, ¿no? Entender que son esos los puntos que van definiendo también qué es el arte, ¿no? y qué es eh, lo que un artista hace y qué es lo que eso implica a nivel de responsabilidad social, de incidencia sociocultural, eh, incluso ¿no? de participación política sobre la creación del presente, digamos. Eh, claramente, ¿no? eh, en estos lugares donde se daban estas cosas que hacía Warhol, no eran lugares académicos del arte, ¿no? eh, que es... Sabemos que si a lo que hacía Warhol en una pasarela de, de, una, de un desfile, no sé, de Calvin Klein, eh, lo llevamos ¿no? al MoMA, bueno, claramente eso es arte de inmediato, ¿no? No, no no va a tener ningún tipo de duda, no y si hay alguna duda entra dentro de las dudas sistémicas y de las discusiones críticas, pero no eh, como como algo definitorio de si es arte o no, ¿no? Eh, aquí, bueno, estos lugares que Warhol frecuentaba para todo este tipo de cosas, por ejemplo, cuando fue manager de la Velvet Underground a Nico, que, bueno, esto se dio en unos ámbitos absolutamente eh, underground del mundo de la noche neoyorquina, eh, o cuando trabaja en el Hotel Chelsea, o cuando trabaja... Eh, en, en distintos ámbitos, ¿no? Como, como el Hotel Chelsea para filmar sus películas, ¿no? Cuando se va, por ejemplo, al medio oeste a una ciudad eh, fantasma, abandonada, que, que utiliza para, para filmar unas de sus películas, o cuando... Bueno, todos estos sitios, ¿no? Como bien decís vos, que van marcando esa diferencia posible, porque si a todo esto lo hubiera hecho dentro de galerías de arte, espacios de arte, centros culturales, museos y tal, claramente que sería un poco más fácil, ¿no? Es muy difícil con Warhol, lo académico, es muy difícil en, este, eh, en esta dirección, porque la gran mayoría de las cosas, si no la inmensa cantidad de cosas que hizo Warhol fueron producidas por fuera de estos ámbitos, ¿no? No hay casi ni siquiera en los ámbitos de exposición, o sea, las películas eh, no fueron expuestas en lugares eh, de arte, excepto en muy poquitos casos, digamos, ¿no? Eh, no fueron publicadas sus eh, y expuestas, digamos, dadas eh, sus fotografías en lugares de arte, no fue, eh, por supuesto, entendido su trabajo empresarial en lugares de arte. Eh, y todo eso, bueno, ha ido generando ¿no? la gran duda también académica que se ha mantenido durante más o menos unos 40 años en torno a, a, la, a la legitimidad de Warhol como artista y a la legitimidad de su trabajo como obrar, como obra en términos de arte, ¿no? Eh... ¿Y vos, Fabio, crees que él lo hubiera presentado? como obrar en, en museos a todo esto? ¿A las películas? ¿A los registros como modelo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que él estaba esperando eso, ¿no? Me parece que Warhol entendía claramente que lo que él hacía era expandir el arte y que esa expansión, un poco como pasa con la ley que lo vimos ayer, lo que tiene es que siempre va muy por delante de lo que en este caso, en el análisis de hoy, la academia puede hacer, ¿no? O sea, la academia va muy por detrás. Warhol daba cinco pasos y la academia apenas daba uno, digamos. Lo hemos visto también con la crítica, ¿no? O sea, Warhol daba cinco pasos y hasta que la crítica lograba entender esto, sistematizarlo, escribirlo, publicarlo... Eh, discutirlo y tal, Warhol estaba diez pasos hacia otro lado, porque encima no se quedaba quieto nunca en un lugar, algo que también vimos en la crítica, y es también muy interesante de pensar en la academia, no claramente la crítica está dentro de la academia, el hecho de que Warhol no, no se repetía, no, no muy, estaba muy poco tiempo, muy pocos años haciendo una misma cosa, entonces la academia en este caso, hasta que llegaba a, a discutir si Warhol, haciendo eso, era artista y eso era arte y tal, y, y supongamos que decía, bueno, sí, ¿no? Como en el caso de muchas galerías que aceptaron esto, en el caso de muchos coleccionistas que aceptaron esto, cuando lo aceptaban se encontraban con los restos de lo que habían estado analizando, porque Warhol estaba, tal vez hacía un año o dos años, haciendo ya otra cosa, ¿no? Entonces, siempre este asunto de Warhol fue complicando ¿no? la relación con la academia. Que recordemos, también lo hemos dicho ¿no? en otros de los puntos que hemos tratado eh, en la playlist, que el tiempo de la posmodernidad nos es muy cercano en muchas cosas, pero nos es muy lejano en la velocidad de los procesos. ¿no? Los procesos en la posmodernidad eran lentos, ¿no? muy lentos, diría yo, a la, a, si los medimos con la... Eh, velocidad en la que se dan los procesos de arte hoy, ¿no? los procesos disciplinales. Por ejemplo, escribir un libro, eh, editarlo, publicarlo, eh, distribuirlo y que esté a la venta y que llegue a las personas y que esto genere un feedback, llevaba muchos años. ¿no? Hoy por hoy eso puede llevar apenas unos meses, ¿no? y, con, y si en, en algunos casos, digamos, puede llevar... Eh, tal vez un mes, ¿no? O sea, eh, son cosas que se hacen realmente muy rápido hoy. Eh, también se hace muy rápido los, lo que en esa época era muy lento y que tenía que ver con la organización de una exposición, por ejemplo, ¿no? Organizar una exposición llevaba mucho tiempo, eh, sobre todo en los lugares más formales, ¿no? Más académicos en términos eh, legítimos, como podrían ser los grandes museos, ¿no? El museo. En, en Nueva York, el MOMA, el Guggenheim, el Met, eh, o, o en, en este, el Museo de Filadelfia. Eh, bueno, estos museos ¿no? que después en, en otros lugares del mundo pasaba de la misma manera. Los procesos de investigación de, de, que, que implicaban la gestión, ¿no? buscar eh, los recursos de todo tipo. De generar eh, la exposición a nivel de montajes y de, de todo, llevaba mucho tiempo, ¿no? Eran cosas que hoy no nos podemos imaginar cuánto tiempo llevaban, porque hoy esas cosas se hacen de manera casi instantánea, ¿no? O sea, hoy se produce una curaduría eh, en un par de meses y está expuesta y está vendida y está terminada y está catalogada y está archivada en solo un par de meses, digamos, ¿no? Claramente, bueno, también en eso siempre se ha dicho algo que yo diría que es muy discutible, que bueno, esta época lo que ha generado es un vacío, ¿no? eh, que, que lo que tenemos son procesos mucho más leves, más livianos, digamos, ¿no? que dan por resultado cosas mucho más descartables y efímeras. ¿no? Por ejemplo, en, la, en el caso de las curadurías rápidas, ¿no? las curadurías que se llaman express. Todo esto, ¿no?, ha generado supuestamente algo más liviano, algo más superficial, algo más vacío. Yo, la verdad que lo dejo bastante eh, a, a, a, a... en todo caso se pueda discutir y conversar, ¿no? No creo que sea así. Creo que lo que pasó es simplemente esto, ¿no? Que, bueno, se fue funcionalizando los procesos y se fueron generando a partir de ello. Muchísimas herramientas que fueron automatizando la práctica, ¿no? En ese momento, Warhol yo creo que entendía claramente esto y que estaba de alguna manera siempre eh, dispuesto a esperar, ¿no? Si bien tenía este rasgo ¿no? de ansiedad sobre eh, la atención que quería que el arte le dé y también tenía este rasgo de ansiedad sobre... Eh, bueno, querer ser legitimado por el, el buen arte eh, americano e internacional, ¿no? Sabía esperar porque lo vimos de muchas formas, o sea, él hizo muchas muestras eh, con las que fue trabajando todos los aspectos que podría haber trabajado en museos, pero por ejemplo con galerías o con espacios de... de de arte no neoyorquinos, no norteamericanos, ¿no? Porque puso en museos parisinos, se puso en museos alemanes, en museos eh, ingleses o eh, italianos, ¿no? O sea, fue, fue generándose en su momento también distintas prácticas, ¿no? Eso, eso también es algo para tener en cuenta, ¿no? Que un poco Warhol fue un profeta que no fue como siempre sucede en su tierra, ¿no? Warhol fue más aceptado a nivel académico en eh, lugares como París, por ejemplo, ¿no? O sea, en París entendieron de qué iba desde sus películas hasta sus propuestas plásticas más tradicionales si se quiere, ¿no? De formatos más tradicionales como la serigrafía, la fotografía. Eh, incluso algunos aspectos ¿no? que podríamos entender hoy como performance Que en ese momento se entendían más cercanos al happening, por ejemplo ¿no? la, la factory como happening Todas estas definiciones que son académicas, que son disciplinales, digamos ¿no? eh, en, Por ejemplo, en París se dieron mucho más fácil ¿no? pa eh, Los parisinos entendieron con mayor facilidad la obra de Warhol ese obrar tan complejo, sus operatorias, sus formulaciones, y lo fueron exponiendo. Pasa que Warhol quería ser un, un artista americano reconocido, ¿no? O sea, si bien esto lo, lo, lo, lo iba equilibrando en su ansiedad, él esperaba que lo reconozcan museos como el MoMA, por ejemplo, ¿no? Que lo reconocieron después de que él murió, ¿no? Lo hablábamos también en, otros, eh, en los otros videos referidos a este playlist que, bueno, el MoMA hizo una gran retrospectiva unos años después de que él muere, ¿no? La primera gran retrospectiva, que hubiera que Warhol lo hubiera estado feliz y si lo hacían cuando él estaba vivo, ¿no? Claramente. Pero creo que él entendió, porque este, este tipo de cosas que pasaban por fuera de Nueva York, que no eran tampoco tan, tan este, espectaculares, ¿no? Tampoco es que era tan, eh, digamos, que generaba tanto interés en París, digamos, ¿no? Tenía un interés. Pero tampoco era tanto interés, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto lo que hacía era un poco eh, amalgamar, ¿no? Como, como unir esa ansiedad de Huarjo con su realidad, y le permitía seguir, yo creo, ¿no? Y le permitía entender que si en, si en París, en el Pompidou, pasaba, por ejemplo, ¿no? Bueno, que iba a pasar entonces en, en el MoMA en algún momento, ¿no? Bueno, de hecho el Pompidou hizo algunas cosas muy pequeñas respecto a Warhol en vida, eh, pero a Warhol le fueron útiles para ver que desde ese muse mundo museológico de primera línea había un interés sobre su trabajo, ¿no? Eh, así que yo creo que sí, que él lo comprendió y que supo transitar la enorme complejidad que eso significó en torno a su manera de trabajar, que era esta manera de ir muy rápido y de cambiar todo el tiempo de lo que estaba haciendo y lo que la academia en sí iba generando, ¿no? Eh, allí sí, también... esto de que dijiste que estaba dispuesto a esperar, creo que es una gran herramienta para para todas aquellas cuestiones que hacemos los artistas que sabemos que no son para este momento, y que bueno, hay que, irlo, hay que irle dando su lugar, porque por ahí uno por la ansiedad lo saca antes, o lo expone antes y puede estar destruido antes de tiempo, eh, creo que hay que tener una gran sabiduría y, y serenidad <risa> para poder eh, atravesar estos, esos tiempos así, o esos contextos, y, y gran conocimiento de lo que, el entorno, como por ejemplo la academia, te está definiendo en términos de contenidos disciplinares, que por ahí uno no puede entrar en bajo un formato o un contenido disciplinar concreto, y bueno, necesita construir las posibilidades para que eso también pueda surgir como contenido disciplinar Sí, yo creo que eso fue lo que más eh, claro queda, ¿no? En Warhol, cuando hacemos estos análisis. Luego, si se hacen otros análisis, esto siempre queda como muy raro, ¿no? Parecería que Warhol es un resentido porque no lo reconocieron o que tuvo una relación muy conflictiva con la academia. Pero yo creo que, que todo lo contrario, justamente fue gestionando, ¿no? Fue gestionando de a poco ese trabajo de, que hoy sería mucho más simple de hacer de negociación con la academia, ¿no? Recordemos que también la academia para ese momento, pensemos en las universidades, la formación, ¿no? en términos de arte, era realmente muy tradicional. Hay apenas unas tres o cuatro universidades en Estados Unidos que se, se orientan, digamos, a la, a la enseñanza del arte en esa época, ¿no? aproximadamente de finales de los 50 hasta eh, finales de los 80, que son muy pocas ¿no? las que realmente están trabajando con un, eh, una formación en arte que va más allá de la formación tradicional que hacía eje básicamente en la pintura, digamos. ¿no? Eh, y que cuando no era en la pintura se iba a las artes aplicadas, o sea, a, a artes que, eh, eh, digamos, negociaban con eh, los viejos oficios, digamos, ¿no? Y que pretendían formar profesionales a los que les fuera un poco más fácil insertarse en los medios de producción eh, y de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, eh, también en ese sentido hay que comprender que, bueno, todo era, era muy, todavía estaba muy lejos de Warhol, ¿no? De hecho, a Warhol, por ejemplo, no le interesa mucho cuando desde esos lugares se lo reconoce. Porque también digamos que Warhol, como, como vivía en esta Nueva York, ¿no? que era un Estados Unidos bastante particular, tal vez un poco como sigue siendo hoy, no, porque Estados Unidos en general es una sociedad muy conservadora, muy tradicionalista, que tiene además muchísimos aspectos muy eh, muy rancios todavía de ese conservadurismo, ¿no? Como, por ejemplo, el racismo, el clasismo, eh, todo lo que hacen ¿no? a las fobias con respecto a las inmigraciones. Eso es en general Estados Unidos, ¿no? Sigue siéndolo, pero en esa época era aún más. Recordemos que las personas afroamericanas no contaban ni siquiera con cierto tipo de derechos todavía, ¿no? O sea, estamos hablando de una época en la que si bien se habían dado pasos grandes ¿no? y se había avanzado, estamos hablando de una época en la que eh, pasaban muchas cosas que nosotros ya no nos podemos ni imaginar, pero que sucedían, ¿no? Mientras que Warhol hacía todas estas cosas que sí nos podemos imaginar porque nos suenan y nos parecen muy actuales, pero entonces que Warhol estaba 40 años por delante de, de, del contexto en el que vivía, digamos, ¿no? Porque a nosotros nos parecen actuales las cosas que hacía, pero cuando analizamos el contexto donde las hacía, decimos, ¡wow! qué contexto tan, tan sumamente lejano al nuestro, ¿no? Nueva York era el único lugar donde ese contexto americano, tal vez el único, ¿no? Seguramente que algunos otros lugares, como podía ser Hollywood o, el, o ese, ese Los Ángeles, ¿no? Que, que, que está ahí alrededor, y que hoy también sigue siendo un poco así, ¿no? Alguno que, y algún que otro lugar, ¿no? Pero básicamente Nueva York era el, el ámbito en el que Estados Unidos iba unas décadas por delante del propio Estados Unidos, ¿no? Era su... su su, digamos, su, ¿cómo se dice? Su punta de proa ¿cómo se dice esto? ¿No? Como, eh, no me sale la, la, la expresión. como ¿no? El unicornio. Exacto. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, Warhol quería ser reconocido en Nueva York porque él entendía claramente esto. Él sabía porque él venía de Pittsburgh, que era el norte de Norteamérica, el Estados Unidos profundo, donde él... Eh, no, no es, eh, seguía en absoluta conexión, toda su familia estaba allí, él sabía cómo era este Estados Unidos profundo que no avanzaba, ¿no? Y que para él, eh, en el único lugar donde se daba ese avance, ese, esa actualización, ¿no? En términos de futuro, era Nueva York, ¿no? Entonces, él quería ser reconocido en Nueva York. Por lo tanto, algunas cosas que pasaron a nivel académico. A Warhol no le interesaron, ¿no? Vale decirlo porque muchas veces también nos quedamos en que, en que no pasó nada académicamente, que la academia no lo reconoció. Bueno, no lo reconoció y es real en términos de ese, eh, esa paridad de época, ¿no? O sea, en Nueva York la academia que estaba más o menos a la altura de Warhol no lo reconoció, ¿no? Pero... Otros ámbitos académicos, como universidades del resto de Estados Unidos, sí lo reconocieron. Por ejemplo, en, en torno a las películas, ¿no? Películas que él eh, hizo y que se transformaron en poco tiempo en unas películas muy míticas, ¿no? Como bien él decía, mis películas son las películas que la gente no necesita ver para saber eh, de qué de va y tener la experiencia, ¿no? O sea, eh, solo hace falta que te la cuenten y es suficiente, ¿no? Ahí ya tuviste mi película. Específicamente, además, ¿no? O puntualmente sobre las películas más conceptuales de Warhol ¿no? Empire o Sleep, ¿no? Bueno, un hombre durmiendo ocho horas expuesto en una pantalla ralentizada. Listo, no hace falta verlo. se eh, entendemos de qué va la película, ¿no? Este tipo de cosas... A las personas en el arte les interesaba mucho, por fuera de Estados Unidos, eh, de, la, de, la, de la proa, digamos, ¿no? de lo que va adelante. Porque eh, era, tal vez en Nueva York, que esto lo, lo estaba haciendo mucha gente, o estaban... Eh, discusiones que ya habían pasado por ahí en algunos aspectos y que no tenían ganas de volver sobre el asunto específicamente en términos de Warhol, o tal vez porque Warhol estaba más adelantado y todavía no se había discutido, pero eh, siempre con una paridad, ¿no? Siempre siempre como más o menos a la par. En cambio en este Estados Unidos Profundo estas cosas sonaban rarísimas, ¿no? Y les interesaba, entonces, por ejemplo, a, a, lo invitan a Warhol a dar una serie de conferencias en distintas universidades y hacer una gira de conferencias en distintas universidades del Estados Unidos Profundo para, para hablar de sus películas, para proyectarlas y hablar de eso. Estas universidades no necesariamente eran de artes plásticas, ¿no? sino de estas artes expandidas, ampliadas, a los oficios, a los diseños, también a la plástica y también al cine, ¿no? A la imagen que en ese momento, bueno, era cinematográfica, pero que también ya había empezado a, en, en ámbitos académicos a tratarse el tema de la televisión, ¿no? Era como, como las primeras ideas de esto, ¿no? Y del video, que bueno, el video y la televisión primero fueron lo mismo, digamos, ¿no? Más o menos que se consideró igual. En ese sentido, bueno, Warhol es invitado a dar estas charlas, pero él lo que hace es desinteresarse de inmediato, ¿no? O sea, no le interesa eh, llegar a ese mundo académico que implicaban estas universidades. Claramente si lo hubiera invitado a la Universidad de Nueva York, sí le hubiera interesado, ¿no? Pero estas otras universidades no le interesaron. ¿Por qué no le interesaron? Porque era de ese Estados Unidos profundo que, del cual él quería salir, ¿no? Era lo que le recordaba todo lo que había sido su vida antes de llegar a Nueva York, una vida absolutamente limitada para un personaje con sus características, ¿no? Una vida que no podía desarrollarse en paz y en libertad para una persona que tenía la personalidad que tenía Warhol y sus gustos y sus maneras y sus formas de ser, ¿no? Entonces no le interesó. ¿Qué hizo? Bueno, hizo algo que también, ¿no? Académicamente todavía no se termina de definir si es obra, si es obrar, si es acción, si fue performance, y si, qué fue, ¿no? Porque puede, en eso puedo nombrar muchas más, ¿no? De las disciplinas, entre comillas. Y que fue que Warhol eh, envió un doble, o sea, contrató a un actor este actor eh, que se parecía a él pero bueno warhol dice no en palabras de él dice este actor era más lindo que yo y era más joven que yo y era lo que la gente quería ver de warhol no no querían ver a este warhol que era más viejo y más feo no sino que querían ver a este warhol como se lo imaginaban porque es una época en la que a warhol se lo en el Estados Unidos profundo poco se lo conocía como como figura se conocía esto, sus, trascendían cosas, pero poco se conocía de su figura, entonces era factible de engañarlos enviando a alguien que se parecía a las fotos de periódico medias borrosas que habían visto de Warhol y que no era Warhol, ¿no? Y Warhol a este, este actor lo preparó diciéndole que todo lo que dijera iba a estar bien, ¿no? Que él no se sintiera presionado a decir lo que Warhol diría, que él diga lo que a él le, le pasaba, ¿no? Todas las preguntas que le hicieran que él respondiera con sus propias respu respuestas, digamos, porque iba a estar perfecto así, ¿no? Entonces este actor, que claramente, no obstante, se preparó bastante bien y, y, y representaba bastante bien a Warhol, ¿no? De hecho, bueno, eh, este, este engaño eh, lo los pudieron sostener durante muchas conferencias de esta gira, ¿no? O sea, eh, se presentó este falso Warhol en muchas universidades, proyectaron las películas y él dio las charlas y nadie se dio cuenta, ¿no? Fue recién como a la quinta charla que alguien se da cuenta porque en realidad viene de la universidad anterior el mensaje de que, de que iba a estar un, un falso Warhol porque una persona de Nueva York había ido a esa universidad, había visto esto, había visto fotos de este falso Warhol y tal, y había dicho, este no es Warhol, o sea, este no es, o sea, acá está viniendo alguien que no es Warhol, yo lo conozco, yo lo he visto mil veces, este no es Warhol, no es Andy Warhol. Entonces, lo que pasó fue que allí se genera esto otra vez, no, el gran juego de las de las posibilidades en artes que Warhol planteaba ya y que de algún modo, ¿no?, en los contextos lo van asumiendo como algo, que, algo interesante, ¿no? Lo que hacen las universidades es que algunas dicen, bueno, no, si no es Warhol, si es un falso Warhol, Vale decir que además iba con toda la comitiva, ¿no? O sea, iba Warhol con un montón de otras personas que lo asistían, que eran todos del ámbito real de Warhol. O sea, el único que no iba era Warhol, ¿no? Pero el resto de la comitiva sí eran los, sus, sus, las personas que con él filmaban las películas, que con él eh, editaban, digamos, que generaban todos los montajes y tanto más de las cintas. O sea, todas esas personas sí iban. El equipo de producción de sus películas sí iba. El único que no iba era él que iba este falso Warhol. Entonces, estas universidades dicen, bueno, si no va a venir Warhol, si no es Warhol, no lo, no lo queremos. ¿no? Además, era, dice el, el mito, ¿no? Cuenta porque no se sabe muy bien, pero um, que era muy costoso el, el, lo que cobraba Warhol para hacer estas presentaciones. ¿no? Cobraba mucho dinero. Tenían que pagar mucho dinero Entonces las universidades dijeron No, no vamos a pagar tanto dinero que nos cuesta Por alguien que no es Warhol Y otras dijeron sí Porque nos interesa más El juego que está haciendo Warhol Que mismamente si viniera el propio Warhol Y de hecho Fueron mucho más eh, numerosas Las audiencias Cuando se enteraron que era un falso Warhol ¿no? Fue como ir a ver Una, una obra de Warhol ¿no? Una especie de performance que tuvo mucho más aceptación, ¿no? Y tuvo como un revés bastante interesante. De hecho, bueno, este personaje, ¿no? Este actor, interpreta a Warhol, que en este momento, bueno, no me acuerdo el nombre, ahí lo vamos a buscar. Eh, bueno, di, dice, ¿no? Y tiene como esta posibilidad de pensar por el resto de su vida, porque esto duró apenas un tiempo, eh, no sé si se me está escuchando bien, porque hay mucho ruido en la calle. Se escucha perfecto. Se escucha un bien. ruido nomás de fondo, pero nada más. Porque si no voy a cerrar todas las puertas. Bueno, ahí voy. Eh, en este actor, a ver, lo vamos a buscar, porque yo no me acuerdo en este momento. A ver... Um, denme un segundito. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, Carlos? ¿Cómo vamos? Así mientras tanto voy buscando. Muy bien, muy bien, muy bien, yo voy ahí anotando, ah, justo amamantando también, así que... ¡Ah, muy bien, con nuestra querida Charo. <risa> eh, a ver, vamos a buscar aquí, a ver si lo tengo en algún lugar porque no lo encuentro. Creo que no te escuché o no lo, no lo dimensioné o no. Andy Walker, ¿por qué toma esta decisión del doble?, toma esta decisión porque justamente no quiere, eh, no quiere ir a este Estados Unidos profundo, digamos. Uh -huh. O sea, no, no está interesado en dar estas charlas en este Estados Unidos profundo. Él dice, aparte, que tiene mucho trabajo, que no, que no es este, el momento para hacer eso y tal, ¿no? Un poco también, vamos a decirlo en términos, este, contemporáneo, no postcontemporáneo, contemporáneo histeriquea, ¿no? Juega con una histeria también con eso, ¿no? Como que quiere ir, pero no quiere ir, pero quiere ir, no quiere ir. Y en eso aparece esta posibilidad, que alguien también se la recomienda, ¿no? Alguien le dice, bueno, ¿por qué no mandas un doble? Vale decir que esa época era una época muy clara también de la moda de los dobles, ¿no? Eso también vale decir. Primero voy a decir el nombre del actor, que aquí lo encontré. Que se llama Alan Midget, eh, Midget con doble T, Midget T. Eh, bueno, él fue el actor ¿no? que, que, que hizo esta, esta presentación, representación como Andy Warhol. Esa era una época muy, muy, este, muy, muy afín a los dobles, ¿no? estaba muy de moda los dobles. Primero, porque estaba de moda en el cine que había entrado en torno a la industria con, bueno, mucho desarrollo y podían permitirse distintos tipos de, de producciones para las cuales eran necesarios los dobles, porque había explosiones o porque había distintos tipos de cosas que ponían en riesgo a las grandes estrellas. Entonces los dobles, que era algo que a Warhol le fascinaba, existían, ¿no?, en ese sentido, en esa industria muy presente. Por otro lado, también se hablaba mucho de los dobles en términos de las grandes estrellas para cierto tipo de producciones, ¿no? Como por ejemplo para las fotográficas de las revistas, para las eh, entrevistas de la televisión, bueno, ¿no? Se hablaba incluso de que los, las últimas cosas que había hecho Marilyn Monroe había sido una doble, se hablaba de esta noción de, de los dobles que habían empezado a aparecer eh, de Elvis Presley, por ejemplo, en esa época que eh, con Elvis Presley muerto, ¿no? Eh, que, que aparecieron diciendo, bueno, es que yo, no fue Elvis Presley que fue o hizo tal cosa, fui yo, ¿no? Empezaron a aparecer muchos dobles de estos. Era una época que, que el doble tenía una presencia, ¿no? Vale decirlo, porque también es, es interesante contextualizar por qué, ¿no? En esa pregunta que vos me haces. ¿por qué esto, ¿no? Y por otro lado también había en el arte un, un gran conflicto respecto a la idea de los dobles, ¿no? Específicamente de las obras, de las obras dobles, esto de, por ejemplo, la Gioconda si era la original o no, era la época en que estaba en discusión eso, ¿no? Que cuando se la robaron si realmente la encontraron o nunca la encontraron a la original y, y hicieron pasar otra por la original y es la que vemos hoy. Sí, y en ese momento, también en, unos, en esos años, digamos en esas décadas, había visitado eh, la Gioconda, la había visitado Estados Unidos, ¿no? No sé si es antes o después de esto de Warhol, pero es importante igual y hace el contexto, ¿no? Porque sigue siendo el tema de los dobles. La Gioconda había ido de París a Estados Unidos. Y eh, había, se había armado otra vez la gran discusión porque se, su, se supuso en algún momento que los parisinos nunca enviaron la Yoconda original, ¿no? Justamente por estos peligros de que se perdieron, que le pasara algo, o, como, o que como muchas veces ha pasado en la historia del arte, los Estados Unidos no se la devolvieran nunca. Entonces, eh, enviaron una Yoconda supuestamente doble, ¿no? Una falsa Yoconda. Esto, esto yo creo que también movilizó mucho a Warhol, ¿no? Eso, esos juegos que él veía que jugaba la gente en ámbitos, ¿no? De, de, de esta especie de, de, de superstars, digamos, ¿no? Incluida la Gioconda. Eh, a él le interesaba mucho, ¿no? Siempre. Y creo que también fue una manera de generarse un halo de superstar, ¿no? La, el superstar que manda su doble y que no va a él. Pero está todo como muy, este, muy... También con esto que hablábamos de Estrella Diego que hablaba de la muerte moderna, eh, creo que también tiene que ver ¿no? con la, la, la, la situación de los de lo que se con, conoce como la juventud, la eterna juventud de la modernidad, que, que bueno, que era, era también el terror que vivían los, los artistas, de estar viejos, no llegar... Eh, etcétera, etcétera, porque había que sostener una cierta juventud o una cierta eh, posición, que creo que Andy eso lo, lo fue algo que también lo, lo, lo lastimó mucho, ¿no? En todo, en su... Sí, y que también lo, lo puso sobre la mesa, ¿no? En términos de las, de las prácticas en arte, ¿no? Esto de su peluca, por ejemplo, ¿no? Que también hace a este tipo de ficcionalidad, ¿no? que después volvemos al punto, eh, se fue sistematizando en el arte, ¿no? Hoy tenemos muchísimos artistas que trabajan no con cosas como las que trabajó Warhol en términos de, por ejemplo, el gesto de su peluca, de la famosa peluca blanca, ¿no? Que eran decenas de pelucas blancas que usaba, y que hoy eso se entiende claramente dentro de algunas problemáticas que están en, en términos o en, en los... Eh, entre los márgenes de la performance, de la acción, de eh, cierto tipo incluso de, eh, de actualización, ¿no? De algún tipo de, de, de, de, de modelo, digamos, happening, ¿no? Eh, que es ya no grupal, sino de, de, de lo que se llamó el meta-happening, que era eh, dentro de los happenings empezar a trabajar el personaje en sí de alguno de los de los participantes, ¿no? Son, son varias cosas que han ido pasando y que han ido llegando o nos han ido arribando a este tiempo, ¿no? Postcontemporáneo actual, que en cierta forma, bueno, nos permiten también ver que, que Warhol estaba trabajando con todo eso. Claramente, entre eso está también el hecho de este aspecto que hoy entendemos como post-humano, ¿no? De, por ejemplo, la eterna juventud, de no temerle a la muerte, porque la muerte en lo posthumano es una opción, digamos, en lo transhumano, perdón, en lo transhumano no es una opción, no es una, una no es necesario morir, ¿no? O sea, la transhumanidad propone que eh, vamos a tener la opción de morir cuando nos dé la gana y si no, seguir viviendo, ¿no? Y que eso además se va a a traducir también en un bienestar, en una vida de bienestar, de placeres y de tanto más. ¿no? Bueno, Warhol en eso fue absolutamente transhumano como, como practicante de un modelo que en ese momento, por supuesto, no se llamaba transhumanidad, pero que tiene estas bases. ¿no? Cuando uno lee las bases, que son cinco puntos claramente dichos ¿no? para el planteo de la transhumanidad, uno entiende que eso está presente en Warhol, ¿no? Absolutamente, Warhol vivió así, claramente no tenía las posibilidades, ni tuvo las posibilidades que hoy eh, tecnológicamente tenemos para poder proyectar ese, esos puntos como reales, como factibles de ser realidad, ¿no? De que podamos todos acceder a un tipo de transhumanidad. Pero Warhol, un poco que lo hizo, ¿no? Y un poco que incluso cuando le disparan y cuando sobrevive, queda en una posición un poco, hasta diría yo, cyborg, ¿no? Un pre-cyborg, un cyborg como los cyborgs eh, que podemos entender a partir de las cirugías que se realizaban en ese momento con las máquinas, ¿no? Con algún tipo de máquina, llamemos de cosas básicas, un respirador, ¿no? Pero para ese momento, ese tipo de cosas eran eh, mezclar lo, lo humano con la máquina, ¿no? Entonces, había cierto tipo de, de, de relación, incluso Cyborg, con este Warhol que sobrevive gracias a las máquinas y a los médicos, claramente, ¿no? Que lo ayudan cuando, lo dis, cuando le disparan y aparte queda desahuciado o si sea, en un momento los médicos lo dan por muerto, ¿no? O sea, Warhol estuvo realmente muy complicado le las, las balas de, de Valery Solana le afectan la gran mayoría de todos los órganos de su cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, y le afectan de una forma muy grave. Eh, fue fuerte eso, ¿no? Entonces, bueno, digo, Warhol en ese sentido tenía como toda esta relación con la juventud, con la muerte, con la apariencia y con los juegos que, que se animó a hacer, ¿no? O sea, alguien que como él se animó a estar siempre con una peluca blanca que de algún modo era una prótesis tecnológica para la época, ¿no? Donde no teníamos una antena como tenemos hoy, ¿no? Como este, algunos artistas o, algún, o sensores y tal. Pero, ¿qué es lo que hace hoy una prótesis de estas en un, en un eh, cyborg, digamos, ¿no? Un artista cyborg, por ejemplo. Bueno, lo que hace es equilibrar algún tipo de falta o algún tipo de desequilibrio, algún tipo de algo que no estaba funcionando bien en el cuerpo de un artista, en la percepción de un artista, en la relación posible de inserción social de un artista, digamos, entre seguramente muchas cosas más. ¿Warhol qué pasa? Bueno, Warhol empieza a perder el pelo, la gran mayoría de sus, de sus eh, familiares genéticamente, digamos, muestran que son personas que pierden el pelo, ¿no? Eh, que tienen calvicie prematura, muy jóvenes. Entonces Warhol empieza a ver esto y, y a, es a esto a lo que refiere la peluca blanca, ¿no? O sea, la peluca blanca es un rasgo de identidad absoluta de Warhol, pero que no tiene eh, su origen en un, en un gesto de identidad en términos de esa performance que luego fue. Si no tiene origen en un origen en un gesto cyborg, ¿no? Me voy a permitir decirlo de ese modo. O sea, en una manera de, a través de una tecnología externa, eh, instalarse en su cuerpo algo que le permitía mantenerlo en equilibrio, ¿no? Mantener su psiquis, sobre todo, en equilibrio. Entonces, esta, esta peluca, ¿no? Como prótesis, que no se sacó, además, nunca más. O sea, son... Muy, muy pocas las fotos, poquísimas, en algún momento lo he buscado, eh, en las que Warhol aparece sin su peluca. Y la gran mayoría de las veces son por, porque está en el backstage de algo, ¿no? Está, se está produciendo para alguna cosa. Entonces, por eso está sin su peluca. Pero no porque se la hubiera sacado para, que, para estar un rato sin la peluca, ¿no? O sea, su peluca fue una prótesis real. bueno en términos no de lo académico, podemos, ir, podemos hacer una vuelta sobre esto, todas estas cosas eran muy poco posibles de entender como arte, de legitimar como arte y de establecer como arte, de que sea una referencia como arte. ¿no? Por supuesto que, que en Nueva York, críticos ¿no, que hemos visto nosotros aquí en nuestra bibliografía y tal, o su, su Víctor Brocris, ¿no?, su, su biografía y tal, sí veían estas cosas, las entendían, porque tampoco les era ajeno, por ejemplo, la noción de Cyborg, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, eh, digamos, todo lo que para nosotros hoy también es como muy nuevo, eh, bueno, lo vimos este año, ¿no?, en la Bienal de Venecia, no está nuevo, ¿no? O sea, estas nociones de cyborg, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto muchos lo pudieron ver, ¿no? Stephen Koch, ahí leíamos este libro, que habla de esto, ¿no? Habla, habla de un Warhol que eh, se entiende desde el lugar académico como una persona que está innovando, pero no había forma a eso de llevarlo a los mundos de legitimación, no había forma de que eso se determinara como arte y que eso además empezara a, a regir en el mundo del arte como una referencia del arte de ese momento, en este caso postcontemporáneo, ¿no? Eh, Postmoderno, perdón, que era el arte actual de esa época, ¿no? Eh, bueno, pero creo que, que hablé mucho. A ver, ¿qué opinas? ¿Cómo vamos? ¿Qué decís? Me queda pensando que en esa época muchos movimientos, o sea, la academia terminaba de definir los movimientos, ¿no? Las, ruptu las rupturas como el dadaísmo, el surrealismo y el expresionismo, y bueno, y creo que en esta época, y no sé si empieza ahí en los 80 también, es muy difícil darle nombre eh, y legitimar las rupturas y los movimientos artísticos en general, entonces me quedo pensando también que también contextualmente los que buscaban ru generar rupturas quizás también estaban con este anhelo de... de, de de darle cuerpo porque también le genera comunidad, y genera la posibilidad de que se, se expanda. Entonces, me, me, creo que este, este juego también de que, quizás no por la academia en términos de ser incluido, sino también de poder ser nombrado y contar las cosas, de la manera en la que uno está tratando de, de gestionarlas, proyectarlas, etcétera. Creo que también pensaba en la academia en la actualidad, eh, por ejemplo, las universidades, ¿cómo, cómo se han quedado a, a, en, en algunas ciertas nociones que se pudieron nombrar? Y hoy creo que es muy complicado nombrar un montón de cuestiones, ¿no? Sí, y que también, de a poco, el mercado se fue eh, metiendo en la academia, ¿no? Entonces también eso fue generando una ligadura y un trabajo conjunto en el que las cosas que la academia nombró como arte, nombra como arte, son las cosas que el mercado puede luego generar eh, como transacciones en términos de los negocios del arte. ¿no? Las academias eh, llegaron a ser, desde aproximadamente finales de los 70, ¿no? en adelante hasta hoy, llegaron a ser las grandes legitimadoras de mercado, de los, de los productos arte, ¿no? O sea, son las que eh, dan el, el, el visto bueno a la calidad y en eso eh, llaman arte, ¿no? O sea, ahí la, la definición arte, ¿no? Para que luego el mercado pueda con eso hacer negocios, digamos, ¿no? Entonces en ese momento también estaba pasando eso, porque ya empezaba a ser con las galerías de arte, los críticos de arte que eran puentes entre los artistas y, lo, y las galerías, ¿no? que a la vez las galerías eran puentes con los coleccionistas y, lo, y el nuevo mercado del arte que había que era emergente, digamos estaba emergiendo, todo esto también ponía eh, su cuota ¿no? de, en estas definiciones. ¿No? O sea, las academias también creo que les fue cada vez más difícil definir ciertas cosas Porque también entraron en juego estos otros parámetros ¿no? O sea, todavía hoy es muy difícil definir eh, como arte Hacer una exposición, por ejemplo, ¿no? en el MoMA, supongamos Porque estamos hablando del MoMA como la gran referencia que también tenía Warhol. Hace una exposición en el MoMA de solo las pelucas de Andy Warhol, en relación a que Warhol las utilizó en términos de cyborg, o de, de pre-cyborg, o de proto-cyborg, y, y como un performer, y, y en términos de acción, de acción urbana, de bueno todo esto no que hoy se se entiende dentro de esta especie no de, de, de actividad del hacer urbano del artista no del estar del ser una presencia que marca eh, y, y genera tensiones estéticas poéticas técnicas políticas no solo por estar caminando por la calle no este tipo de cosas no que además muy muy presentes también en su época en otros movimientos como los movimientos del de mayo francés, ¿no? Que también pla planteaban eso, ¿no? Uy, Debord, planteando Hacemos cine solamente caminando y mirando No necesitamos cámara, no necesitamos edición Solamente tenemos que caminar y mirar Tenemos que generarnos eh, performance solamente a través de caminar Y estar a la deriva eh, Todo este tipo de cosas urbanas han ido sucediendo y se han ido instalando y hoy tienen lugares dentro del arte, pero muy difícilmente si no generan negocio. Si las pelucas de Andy Warhol pudieran eh, eh, se pudieran eh, vender, digamos, en una subasta en Sodevis o, o en alguna de estas casas, no en Christie's, en estas casas de grandes subastas, pues seguramente que habría una muestra en el MoMA. Porque el MoMA es un gran legitimador de lo que después se vende. Es para eso, para lo que existe el MoMA. Es para eso, para lo que existen las literalmente siete galerías que rigen el mercado internacional y que mueven, digamos, las programaciones de museos como el MoMA, el Guggenheim, el Pompidou, la Tate de Londres, etcétera, digamos. ¿no? Entonces... Estos ámbitos que todavía sentimos, como, y con mucho respeto, ¿no? legitimadores de lo que es arte y qué no es arte, lo que están haciendo es legitimar qué es eh, producto de arte y qué es no producto de arte. Digamos. Warhol claramente en ese sentido generó muchas cosas que luego no se han podido... Eh, comercializar o que no entraron de, dentro de estas posibilidades de los negocios de arte. ¿Por qué? Porque, bueno, cierto tipo de legitimación académica en términos de mercado de los museos eh, jugó antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, las pelucas, bueno, todas quedaron en, en el Museo Andy Warhol, ¿no? Y, y hay algunas nociones, ¿no? De que se han vendido algunas, pero no, no, no del modo, digamos, este, que se podrían vender, que podrían ser un, un gran objeto de venta en una subasta, ¿no? De las grandes subastas, por ejemplo, de estas casas como Sode y Christie Bueno, esta peluca de Warhol, que eran infinita cantidad de pelucas, bueno, se conservan como algo que está dentro del patrimonio del Museo de Andy Warhol. Entonces... Claro, es, es poco probable que se haga sobre eso, excepto en el Museo de Andy Warhol, una muestra en el MoMA, porque no tiene ningún sentido a nivel de negocios en el arte, digamos. Entonces, esto fue pasando porque, claro, después del MoMA se produce el catálogo de una exposición, de ese catálogo se extraen textos y se publican en otro libro, y esos libros son los que sirven de bibliografía para formar a artistas en las universidades. Entonces, la cadena es absolutamente cerrada, porque esos artistas luego producen lo que han aprendido a producir en las universidades, que es algo que viene de la negociación entre academia y mercado para que luego produzcan una obra que entre fácilmente a las galerías, a los museos, para ser luego vendida. Entonces, todo es un gran círculo ¿no? de negocios en arte que, eh, bueno, lo que pueden... Eh, manejar dentro de ese negocio está ahí adentro, pero lo que no queda fuera, ¿no? La academia creo que se fue eh, transformando ¿no? en todo este juego de mercado que soy y fue, bueno, también cada vez más difícil algunas cosas con Warhol, porque, bueno, volvemos al punto, Warhol hizo mucho en torno a esto que decías vos, como... como líder de comunidades, pero que luego eso es muy difícil de establecer como productos o objetos de consumo, digamos, ¿no? Entonces, claramente, lo académico tampoco hoy, en términos de que está ligado directamente con el mercado del arte, puede hacer mucho con algunas cosas, ¿no? Por eso también cuando decimos, bueno, ¿por qué el Museo de Pittsburgh muestra tales cosas y no muestra otras? ¿Por qué tiene todas las pelucas guardadas en sus sobres en, un, en, un, en una bóveda, digamos, ¿no? y no las muestra en una sala, y, y, y arma una sala con, no sé, 70, 100 pelucas blancas, ¿no? que esa parte todas eran más o menos iguales, pero no, no, nunca eran iguales. ¿Por qué no muestra esto? Bueno, porque no le conviene en términos de lo que, en, en relación a hacer un, un, un museo y ser parte de la academia, del universo académico, no le conviene porque tiene un lugar que tiene que ocupar dentro de una eh, cinta, de una línea de producción, ¿no? Para eh, que cierto mercado del arte funcione. Entonces, bueno... Eh, lo que tiene que mostrar el Museo de Pittsburgh son la gran mayoría de las obras que luego salen a la venta eh, similares de las mismas series en las, eh, en las subastas de Sodeviso-Christis. Lo que muestra el MoMA de, de lo que tiene de Warhol son las cosas que luego salen que parecidas, ¿no? otras obras parecidas, similares de la misma época, de la misma serie. Luego sale la subasta, lo que muestran las grandes galerías del mundo acerca de, eh, de Andy Warhol, aunque tienen otras cosas, son las mismas cosas, ¿no? Porque siempre se muestran las mismas cosas? Las grandes retrospectivas que dan vuelta por el mundo, ¿no? Que una, por ejemplo, hubo en Argentina, que, ¿no? que llegó una al Malva, una retrospectiva buenísima. ¿qué muestra? Bueno, muestran estas cosas, que son las cosas que el mercado puede utilizar como objeto de consumo, de venta, de negociación, de, de comercio, digamos, ¿no? Y que también eso implica extremos movimientos bursátiles, ¿no? Estamos hablando de, de, de cosas complejísimas, digamos, ¿no? Entonces, entender que también la academia en este sentido es el mercado, ¿no? O sea, es la, la fusión de la Academia del Mercado, que es lo que hoy es la academia, ¿no? O sea, todos los museos, las universidades, la crítica, el periodismo especializado, los medios especializados de difusión y, de, y, y demás, ¿no? De comunicación de arte, los medios, eh, eh, no sé, las apps, eh, todo, todo tipo, ¿no? De... de, de, de, de Digamos, de, de instrumento tecnológico, digital. Bueno, todo es mercado, ¿no? Mercado del arte, es un mercado muy específico, muy definido, con sus reglas y sus cosas muy particulares. Mercado del arte que se rige, se liga, se mueve todo corporativamente. Es una gran corporación en la que las universidades, los museos, las galerías, los críticos, los historiadores, las eh, empresas que publican libros, no sabemos editoriales, pero. Las editoriales también son algo muy complejo, ¿no? O sea, tenemos editoriales como Faidon, que tiene eh, dentro de su directorio um, a personas que están en Facebook, personas que están en Amazon, personas que están en, en, este, en, en Netflix, personas. O sea, ya no es una editorial que publica eh, desde, un, desde un ámbito puramente editorial, es una editorial que publica desde un ámbito corporativo de negocios, digamos, ¿no? Entonces, todo esto. Vale decirlo, ¿no? Amazon, por ejemplo, ¿no? Amazon rige muchísimo todo lo que hace a los libros, a las publicaciones, ¿no? Y Amazon tiene, eh, es parte, digamos, de los directorios de las grandes editoriales de, de, de arte, ¿no? Porque es parte de los directorios de las grandes, de todo, que vende Amazon, ¿no? Todo lo que Amazon vende en Amazon también está metido en, en las decisiones, digamos, ¿no? De la producción de esas cosas. Entonces... Todo es una gran, enorme ¿no? maquinaria, una gran, enorme eh, forma ¿no? sistémica que hoy también nos permite pensar por qué ciertas cosas funcionan de tal modo o no a nivel de legitimación de ciertas cuestiones que hacen a la producción, a la obra, a las formulaciones, a las opera, la operatorias de los artistas. ¿no? Claramente Warhol en las revisiones, entra sobre los mismos parámetros. Y durante las épocas en que Huárcola estuvo vivo y estuvo activo, esto, como ya también estaba formándose, se estaba, estaba, se estaba criando, me sale la palabra, ¿no? Era, estaba es Sí, se estaba gestando y estaba ya dando sus primeros pasos, ¿no? porque recordemos que, eh, por ejemplo, a finales de los 70, el mundo eh, corporativo de los negocios eh, eh, tiene ya la forma que tiene hoy por hoy, ¿no? O sea, eh, es, es eh, algo que ya sucedía, digamos, con, de manera incipiente, todavía muy torpe, ¿no? Pero esto también pasaba ya con el mundo de... de de los negocios en el arte. ¿Por qué Joseph Boyce no quiere venir a mostrar, no quiere ir a mostrar al Guggenheim de Nueva York y le insisten, le insisten, le insisten, hasta que en algún momento acepta, ¿no? Porque entendía toda esta complejidad y no quería ser parte de esto. ¿Por qué Boyce va a Nueva York en otra visita y no quiere pisar tierra norteamericana en torno a una acción que va a realizar en una galería de arte? Porque quiere jugar con los parámetros que está entendiendo, están moviéndose los mercados y lo académico del arte, eh, institucionalizándose todo como una sola cosa. ¿no? Warhol, por supuesto que también lo entendía, porque Warhol entendía perfectamente todas estas cosas. Pasa que yo creo que Warhol fue viviendo un proceso en el que ese entendimiento no era posible de ser práctico, no, no era posible llevarlo a la práctica. La práctica y el entendimiento iban por distintos lugares, ¿no? Porque también la práctica de los museos era muy torpe todavía en torno a todo esto. Era muy torpe la práctica de los, de los coleccionistas. Era muy torpe, y, y, lo, y lo podemos ver con mucha claridad, por ejemplo, en movimientos como Fluxus, por ejemplo, ¿no? Era muy torpe todo la, la, el, el, el aparato crítico descriptivo que después hacía la historia del arte, ¿no? Fue muy torpe, fue todo muy torpe porque... Estaban tironeados por muchos aspectos, ¿no? Estaban tironeados por mucha especulación, y no sabían bien qué hacer. Entonces era muy torpe lo que hacía. Y bueno, con Warhol fue muy torpe lo que se hizo, ¿no? Bueno, pero hablé mucho. ¿Qué opinas? No, no, me encanta, me encanta ir entendiendo... Eh, me parece que cada vez van ent entrando todas estas complejidades, siendo parte más de, una, de un universo... Eh, que los artistas tenemos que conocer y participar, para entendernos adentro, afuera, y cómo son los juegos, y, y, y bueno, la, la, para, también para poder decidir, ¿no?, desde dónde se quiere participar, cómo y qué implica participar. Eh, y poco en esto de la legitimidad y el valor simbólico de la, de la, de la obrar, eh, poco tienen que hacer los artistas, ¿no? Hay como, en esta como visión toda cor corporativa, eh, es difícil que, eh, bueno, no sé, entre los artistas también formar parte de ese valor simbólico que se está construyendo, que implica, esto que decías, para que se nombre algo como tal, es porque tiene que ser un producto o, o formar parte de una transacción. Entonces, en eso es muy complejo también pensar ideológicamente, o pensamientos que puedan construirse, nombrarse, sin que sean parte de este mercado. Se puede, digo, pero son otras lógicas. Sí, yo creo que Warhol fue el gran artista de eso, ¿no? Cuando a Warhol se lo nombra como el gran artista de las estrategias, yo creo que esa es la mejor, una de las mejores definiciones, ¿no? Porque fue el gran artista en términos de poder dar sentido como arte a muchas cosas que. Eh, eran estrategias de supervivencia como profesional dentro de todos estos movimientos, ¿no? Dentro de todas estas complejidades. Y es lo que también nos ha legado Warhol para el presente, ¿no? O sea, es también lo que podemos aprender, así como bien lo estás nombrando vos, ¿no? Porque esto hoy es lo que nos sigue problematizando en nuestras ideas más puras del arte, ¿no? O del arte más puro, y después de cuál es la realidad del arte, ¿no? Que además de este tipo de cosas a veces suenan muy grandes, ¿no? Bueno, hablamos, no sé, de, de, de, del MoMA, de Nueva York, de las principales ciudades del mundo, de Warhol, pero esto está en todos lados, esto nos pasa a todos, en todas las situaciones en las que estemos en, en relación, por ejemplo, con la academia, o sea, nosotros donde sea que estemos estudiando arte hoy, nos estemos capacitando, estemos, lo que sea, vamos a estar en estas tensiones metidos sí o sí, nos guste o no, tengamos ganas o no, porque no hay otras opciones. Eh, esto es lo que también ha hecho, ¿no?, este, este modelo neoliberal que, se, que hoy es este post-neoliberalismo, que es que todo ha entrado en una misma homogeneidad, ¿no?, todo es más o menos lo mismo a nivel de estas eh, cuestiones y de estas eh, maneras de hacer, de las formas de poner en práctica, ¿no? Todo más o menos es igual. Entonces, un poco pienso que eh, está bueno, ¿no?, esto de que decís, de, de, de tener en cuenta estas complejidades. Tal vez también, como lo hizo Warhol, en términos de cierta... Mmm, invitación, cierto desafío a, a meterse ahí a creativamente, ¿no? De, de, su, de creer, crear el yo creo, eh, imaginar nuevas posibilidades sin eh, la tensión de, el, de, del resentimiento, digamos, ¿no? O sea, Warhol lo que no fue con todo esto claramente otra vez fue resentido, o sea, comprendió claramente cómo venían las cosas cuáles eran los aspectos de todo esto, y por eso entonces va haciendo distintas cosas, como por ejemplo, nadie va a publicar un libro acerca de él en cierta época, por ejemplo, mediados de los 70, no porque no es interesante para escribir un libro, lo que se escribía en ese momento y lo que se estaba dando en ese momento, no Pre, en este proto, este, eh, en esta protofusión ¿no? de, de academia y mercados, en lo que estaba ahí sí, absolutamente embrional, no, estaba, eh, no, no era eh, Warhol alguien interesante para hacer un buen negocio a través de un libro de Warhol. Sí, podía ser algún crítico como Stephen Koch, digamos, pero digamos que hubo muy pocos que se animaron a escribir un libro, ¿no? la, la realidad es que lo de Stephen Cox es un libro, pero que en realidad fue un texto largo, que luego se publicó como libro, pero que no estuvo pensado para una editorialidad de ese tipo, ¿no? Eran como materiales más, este, diría yo, que periodísticos especializados que, o, de, o de cierto tipo de crítica, que, bueno, luego terminaban tal vez en un formato libro, en un, en un formato de alguna publicación, pero que no estaban dentro de la industria de los libros, de la industria editorial. No eran productos beneficiosos, este, ¿cómo se dice? Cuando, cuando vos los ves, ¿no? Como visionariamente no eran productos que iban a ser, de hecho, bueno, no lo fueron, ¿no? El libro de Stephen Koch hasta después de, de muchísimos años fue un absoluto fracaso editorial, ¿no? Muchos, además de estos textos y de, de otras cosas, están, entre comillas, no perdidos, porque no se volvieron a reeditar nunca, porque fueron un fracaso editorial. No no era interesante hablar de Warhol en esos términos. Sí, hablar de Warhol en otros términos hacía negocio, no que era esto de los escándalos de cierto tipo, no de ruido que generaba, por ejemplo, con la factory plateada, o después cuando... Eh, lo, lo, lo, le disparan, o qué sé yo, bueno, distintos momentos como más faranduleros. Eso sí era factible de negocio, por eso aparecían los diarios, aparecían cierto tipo de, de publicaciones, pero lo otro no. Warhol ve esto y también ve la necesidad de irse infiltrando, ¿no? Entonces, bueno, publica, por ejemplo, el Popism, que es un primer libro, ¿no?, de, de, de diarios que habla sobre los 60, ¿no? lo, lo publica a finales de los 60, principio de los 70, porque bueno, eh, por distintas razones aparecen ahí unas cuestiones con la publicación, y el Popis es un libro que, eh, bueno, justamente lo que hace es eh, tratar de establecer desde el mundo editorial, un mundo editorial bastante under, Cierto tipo de ideas y de um, metodologías de forma de trabajo, de cosmovisión y tanto más, ¿no? De Warhol, establecerlo en los, en los eh, mercados, ¿no? Esta, eh, darle a Warhol un, un sostén en los mercados que en ese momento, bueno, era muy importante lo editorial, ¿no? Las publicaciones editoriales eran muy importantes. Bueno, esta es una versión claramente no a, a contemporánea, es la versión en español, eh, que bueno, también tenemos ¿no? como parte de nuestra bibliografía de este mes Warhol aquí en Fundación La Bomba de Miel. Es un libro fascinante, la verdad, les puedo asegurar que vale la pena. Es un libro un poquito menos aburrido que el diarios, ¿no? de, que también, ¿no? como ven aquí está Pat Hackett, que es también eh, con quien escribe esto, ¿no? Pat Hackett era su secretaria, y Warhol lo que hacía era básicamente dictarle lo que ella transcribía en una máquina de escribir, básicamente, ¿no? Luego, bueno, Pat Hackett aquí funciona, o figura, digamos, como co... Es, es, es otra vez un trabajo que no es de autor único, sino que es un trabajo colectivo, ¿no? Es algo que hicieron entre Hackett y Warhol, ¿no? Por eso figuran ambos como autores. Esto siempre también, desde lo académico, tiene su tensión, ¿no? Porque, no, fue Warhol el autor, ¿no? No, porque no queremos aceptar, porque no nos conviene, porque no es eh, posible, ¿no?, de negocios que haya sido Pat Hackett y Andy Warhol. Nos conviene que sea Andy Warhol solamente, ¿no? A nivel Ay. negro nos conviene que sea Warhol solo. Entonces, Pat Hackett queda desplazada, ¿no? Un poco como lo que hablábamos de qué pasa con el gran vidrio de Duchamp y la caja verde. Bueno, evidentemente el gran vidrio de Duchamp es mucho más negocio sin la caja verde que con la caja verde. Entonces, bueno, han desplazado, han desarmado, han separado las dos partes que constituyen una misma obra, que es la novia desnudada por sus solteros incluso, la han separado y han, han anulado, casi han invisibilizado y se está perdiendo paulatinamente, ¿no? El conocimiento de la caja verde. Un poco esto es lo mismo, ¿no? Evidentemente, Pat Hackett está destinada, en apariencia, ¿no? A ser desaparecida del popismo. O sea, bueno, por ahora, por suerte, esta edición lo, la mantiene, ¿no? Y mantiene también esa dupla, que es también muy, muy significativa de este trabajo que decíamos ha hecho Warhol, ¿no? en torno a su trabajo colectivo un trabajo que lo colectivo también es muy queer es muy híbrido ¿no? entonces bueno es difícil ¿no? es difícil eso eh, que estamos podemos leer alguna parte de cita querés leer alguna lo, lo que aparezca en tu random vale venía leyendo el prefacio dice esta es mi visión personal del movimiento pop en el nueva york de los años 60 al transcribirla Pat Hackett y yo hemos reconstruido la década desde 1960, año en que empecé a pintar mis primeros lienzos pop. Es una mirada retrospectiva a cómo éramos entonces la vida para mis amigos y para mí. Los cuadros, las películas, las modas y la música. Las superestrellas y las relaciones que crearon el ambiente de nuestro loft en Manhattan, el lugar conocido como La Factory. Se describe Andy Warhol. Dice, empieza esto dice, diciendo. Si hubiera nacido antes y muerto hace 10 años, seguramente hoy sería una figura de culto. Eh, ¿Quieres que siga leyendo o voy más abajo? Eh, me, me gusta, me gusta. Léete un poquito más. Antártate más abajo vale. si tenés ganas como para, para hacer un random. Porque me gusta aparte que aparezca este libro que es tan interesante y tan importante también, ¿no? Leo, esto dice, los artistas pop crearon imágenes que cualquiera que pasara por Broadway por Broadway, reconocer y en un abrir y cerrar de ojos, cómics, mesas de picnic, pantalones de hombre famosos, cortinas de baño, nevera, botellas de Coca-Cola, todas las grandes cosas de la modernidad por las que los expresionistas abstractos tanto se, for se forzaban por ignorar. Uno de los detalles asombrosos de los artistas pop es que ya pintaban lo mismo cuando se conocieron. Y voy ahí más abajo, a ver si me dejas en random. A Henry le gustaba el rock and roll que yo escuchaba mientras pintaba. Una vez me dijo, gracias a ti he adoptado una nueva actitud hacia los medios de comunicación, la de no ser selectivo, dejar que todo fluya por igual. <ríe> Bastante. Y con los años yo también aprendí mucho de Henry y muchas veces le pedía consejo. A él le gustaba comparar nuestra relación con la existente entre los pintores renacentistas y los estudiosos de mitología la antigüedad o la historia cristiana, que se repartían las ideas para sus asignaturas. A mí nunca me dio vergüenza preguntar a nadie, literalmente, ¿qué puedo pintar? Porque el pop viene de fuera. ¿Y tan distinto es pedir ideas a alguien que buscarlas en una revista? Henry lo entendía, pero algunas personas te miraban mal cuando les pedías consejo. No querían saber nada de cómo trabajabas, lo que quería que conservaras tu halo de misterio para poder adorarte sin verse agobiados con detalles. Tomemos por ejemplo mis diseños publicitarios. Cuando Iván me presentó a Henry, los tenía totalmente arrinconados en otra parte de la casa, porque una de las personas que Iván había traído se acordó de mí por mi época publicitaria y quiso ver algunos diseños. Pero en cuanto se los enseñé, cambió su actitud hacia mí. De hecho, lo vi cambiar de opinión sobre mis pinturas. Así que desde entonces decidí adoptar una firme política de no presentación de los diseños. Ni siquiera con Henry, hasta pasados un par de meses, me sentí lo bastante seguro sobre su mentalidad para enseñárselos. Henry sabía que lo único que contaba era lo que se veía en el lienzo, no de dónde había salido la idea o qué hacías antes de pintarlo. Entendía mi estilo, pues él mismo mantenía una actitud pop, por eso nunca me sentía avergonzado de pedirle ideas. Cada vez que ponía en marcha un proyecto nuevo, me pasaba semanas preguntando a todos los que me rodeaban qué creía que debía hacer. Lo sigo haciendo. Es algo que nunca ha cambiado. Porque oigo una palabra o tal vez malinterpreto a alguien y se me ocurre una buena idea. El objetivo es dejar que la gente hable, porque tarde o temprano suelto una palabra que me embarque en otra línea de pensamiento. Me encanta esta... Muy, muy bueno, porque bueno, acá vemos, ¿no? Como un libro que evidentemente es texto de artista, o sea, es un libro que está dentro de la línea, digamos, de los textos de artista, ¿no? En la que podemos encontrar desde manifiestos hasta cartas, ¿no? Pero esto es un texto de artista que eh, lo que hace también es manifestarnos cómo los textos de artistas de esa época también estaban muy eh, ya... Eh, eh, Influenciados por el modo de la crítica, ¿no? Es decir, son textos de artistas que van de una manera muy coloquial, si se quiere, muy informal, haciendo teoría, ¿no? O sea, Warhol acá no solamente está hablando de un contexto, no solamente está hablando de una producción, no solamente está hablando de cierto tipo, ¿no? De prejuicios que manejan. Eh, la definición arte, sino que también está hablando de cómo es su manera de producir, ¿no? Está, es, nos está, está teorizando eso, desde... Y una era, era pop, ¿no? Porque ahí decía, eh, él, él sí mantenía una actitud pop, o él, él lo entendía porque era pop en ese sentido, digo, tiene que ver con la definición del, del popismo. Sí, y que también, ¿no? Era algo que... Eh, estaba muy en discusión, ¿no? Porque el pop no nace en Estados Unidos y no nace con Warhol, ¿no? Eso es algo que luego, justamente de manera eh, sistemática y, y, y de muchas formas eh, académicas, se fue estableciendo como una especie de, de mitología urbana, ¿no? De, de mito urbano. Pero el pop nace en Inglaterra, ¿no? En los 50 y nace como una discusión, digamos, acerca de la representación popular de las cosas y que es muy complejo, digamos, ¿no?, ese nacimiento, porque es en un contexto que además es muy diferente al norteamericano, es un contexto que viene también de la guerra y viene con una ausencia, digamos, de cierto tipo de cosas que de repente empiezan a aparecer en el uso cotidiano, y la representación de esas cosas no es no está en, en relación a lo mismo que está la representación de las mismas cosas, no sé, una juguera, un exprimidor de naranjas, un exprimidor de naranja eh, representado en el pop eh, inglés de los años 50 no es lo mismo que un exprimidor de naranja eh, representado o presentado en una, no sé, pintura o una serigrafía del pop art de Nueva York de los años 60, digamos, ¿no? No tiene absolutamente, diría yo, casi nada que ver excepto la imagen, ¿no? La, la, la estructura estética, pero el resto... Es muy diferente. Y en ese momento también estaban en esto en discusión, porque el sistema del arte, en términos de este, eh, esta fusión ¿no? de los mercados con la academia, de lo que estaba empezando a hacer, van definiendo que es conveniente que el pop art eh, haya nacido en, en, en Nueva York, digamos, ¿no? y que el rey del pop art sea Warhol, cuando además primero... El primero que hizo pop art en Nueva York no fue Warhol, de hecho Warhol se inspira, entre comillas, pero algo así dicho por él, de otros artistas que hacen pop art antes que él, ¿no? O sea, él no es el primero que hace. De hecho, podría decir, ¿no?, que es uno de los últimos, ¿no? O sea, el, el, Warhol llega al pop art bastante tarde, ¿no?, después de que ha sido en... en en Londres, digamos, en Inglaterra, y, en Inglaterra, y que ha generado ¿no? mucho revuelo porque se ha, este, se ha discutido en otras escenas de ese momento internacional de Europa, como era la alemana, como era la, la francesa, como era la italiana, y en algún modo también, ¿no?, algunas otras como eh, la, la belga o, eh, bueno, di, distintos tipos de escenas ¿no? que habían tenido relación con algún tipo de cosa que podemos eh, sintetizar, ¿no? si me lo permiten, en una especie de espíritu eh, Bauhaus. ¿no? El espíritu Bauhaus había tenido, ¿no? por supuesto, con las guerras entre medio y todo el, el asunto que, que rodeó a la, a la Bauhaus ¿no? en torno a las guerras mundiales, eh, había tenido este espíritu de pop, ¿no? que, que luego los eh, británicos, ¿no? específicamente eh, en los años 50, revisan y arman como este movimiento que empieza como una gran discusión y que luego va a ir a la discusión a estas otras eh, eh, ciudades centrales del mundo europeo del arte internacional de ese momento, ¿no? durante la década de los 50, eh, para discutir eh, específicamente la relación y, el, y, y el, el uso de cosas que habían nacido en la Bauhaus y que estaban empezando a ser pop art. ¿no? Todo esto es muy distinto a lo que pasa en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos, esto llega como una tendencia estético-visual, que por supuesto, ¿no? como toda estética, incluye ¿no? una serie de, de asuntos políticos, eh, de asuntos filosóficos, de asuntos poéticos y tanto más, pero llega como eso, ¿no? Estas cuestiones luego se transforman cada vez en cuestiones más formales, porque el negocio del arte es, va sobre lo formal en ese momento, y estas cuestiones formales son las que eh, llegan a Warhol como fundamentos del pop art, ¿no? O sea, Warhol entiende el pop art en torno a lo popular, a la representación de lo popular, es lo que le interesa, de lo de toda la gente, y a la representación de eso a partir de ciertos tipos de formas, de ciertos tipos de estéticas, de cierto tipo de técnicas, Luego él lo lleva hacia otro lugar, ¿no? porque luego él lo que hace es darle el giro conceptual al pop art norteamericano, que creo que es por eso por lo que Warhol es tan importante en el pop art norteamericano, que es comprender que cierto tipo de cosas eran igual en todas las clases sociales y en todas las clases culturales. ¿no? Su manifiesto respecto a que la Coca-Cola que toma el presidente es la misma que la que toma... El, el obrero de una fábrica de carbón ¿no? Como era su padre es Ese tipo de reflexiones son las que llevan al pop americano A otro level, digamos ¿no? que, lo, que lo suben a un nivel distinto ¿no? Y que le permiten salirse de la cuestión estética De cierto tipo de formas, de materiales, de técnicas Para abrirse hacia otros ámbitos ¿no? Entonces empieza a aparecer el cine pop empieza a aparecer, bueno, distintos tipos de cosas, ¿no? La fotografía pop, los movimientos pop de acción, ¿no? En ese momento todavía podríamos llamar proto happenings o algo de eso, ¿no? Que, que se desprenden de lo que primero fue el pop en América cuando, cuando llegó de Europa, ¿no? Que eran formas más ligadas a la pintura, ¿no? Y a sus derivados y este, expansiones como podría ser la serigrafía. Pero... Eh, digamos, acá lo que Warhol está haciendo en este popis Es hablar de todo esto, ¿no? Que no es poco, porque aparte como él dice en el prefacio no Él va a hablar de toda una época, son los años 60 Los años 60 son radicales en, el, en la cultura americana Por lo menos de la, de la postmodernidad, ¿no? Son radicales porque ahí es donde se generan las bisagras Que luego van a marcar el... el, el el futuro hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, Warhol cuando habla en este libro de todo eso, está haciendo también una, un, un libro, de so, está escribiendo un libro de sociología, digamos, ¿no? Claramente sin ninguna pretensión académica y claramente con ningún formato académico. O sea, esto no tiene ningún tipo para la época de relación con las cosas que se escribían de manera académica, ¿no? Tal vez incluso no la tenga hoy para muchas cosas que se escriben de manera académica. Pero eh, sí podemos decir que eh, Warhol entendía esta cuestión y que entonces establecía desde aquí bases académicas para poder seguir trabajando, ya que nadie las establecía, las autoestablecía establecía él, ¿no? O sea, él ponía, iba cada tanto armando como nuevas plataformas, ¿no? Plataformas que iba haciendo crecer para poder él también crecer, si ¿no? se quedaba, como muchísimos artistas lo han hecho y como muchísimos artistas lo hacen en la actualidad, esperando el reconocimiento. ¿no? Esta famosa frase ¿no? de que, de, de, sobre el reconocimiento, ¿no? de la espera, el aguardar, el reconocimiento. Bueno, Warhol lo aguardaba, lo esperaba, pero si no llegaba, lo gestionaba de alguna manera, lo hacía aparecer y desde ahí hacía pie para seguir. ¿no? Por eso pudo avanzar, tantísimo como avanzó y tantísimo que hizo, sin muchos reconocimientos. Diría yo que casi ninguno, ¿no? De este tipo de reconocimientos O sea, ninguna editorial se iba, se iba a encargar de armar un material como este, de publicarlo, de, de difundirlo, de venderlo y de tal como se hacía con algunos otros materiales. ¿no? Porque Warhol no era interesante, no era un buen negocio. Y no era para la academia de ese momento que se estaba tensionando con los negocios, ¿no? no era un producto que, que, que, que prometiera nada, digamos. ¿no? De hecho, bueno, el libro también fue un gran fracaso, aunque tuvo su, su tirada y tuvo sus ventas y tuvo su reconocimiento, fue mínimo, ¿no? absolutamente mínimo. Entonces, luego de los años, claramente, no hoy es uno, uno de los libros fundamentales, porque además es un libro fundamental hoy para muchas cosas, ¿no? no solamente en términos de arte, sino que tiene mucha, mucha trascendencia en otros aspectos, ¿no? Bueno, hay, hay estudios desde la filosofía o de la sociología que, que hacen eje en este libro, ¿no? O que lo toman como una de las referencias principales. Pero claro, mucho tiempo después, ¿no? 20, 30, 40 años después. Eh, ¿Querés que leamos alguna otra parte? ¿Encontraste algo? Eh, a ver, dice se me ha citado mucho diciendo, me gustan las cosas aburridas. Bueno, lo dije y hablaba en serio, pero eso no quiere decir que no me aburran. Claro que lo que yo considero aburrido a otros no se, no se le debe de parecer, nunca he soportado los programas de gran audiencia que dan en la tele, porque el argumento, las tomas y las cortes son esencialmente los mismos, se repiten. Por lo visto, a mucha gente le encanta mirar lo mismo, mientras los detalles sean diferentes. En mi caso ocurre justo lo contrario. Si me voy a sentar a mirar lo mismo que la noche anterior, no quiero que sea esencialmente lo mismo. Quiero que sea exactamente lo mismo. Porque cuanto más mirás exactamente lo mismo, más significado se pierde y mejor y más vacío te sientes. en eh, es, no, Antonio pero, es sí. empecé a frecuentar recitales de poesía con Gerard y absolutamente todos los sitios donde me enteraba de que había algo creativo. Esto también me pareció interesante. ¿Qué ibas a decir? No, no, no, no, adelante, adelante, si querés seguir leyendo. Los miércoles por la noche había lecturas individuales. Los poetas se ponían en pie y leían sobre sus vidas desde las pilas de papel que tenían delante. Siempre me ha fascinado la gente capaz de plasmar cosas en papel, y me ha gustado escuchar nuevas maneras de decir viejas cosas y viejas maneras de decir cosas nuevas. Ahí otra vez, ¿no? Un gran teórico, o sea, está teorizando sobre un montón de cuestiones. El primer párrafo que leíste es una... Es, es, es teoría muy fuerte para esa época acerca de lo que se venía como arte minimalista, como arte conceptualista, ¿no? Eh, o sea, Warhol está realmente poniendo en esto, que en apariencia puede parecer muy, muy este, cotidiano, eh, está poniendo de una forma sutil, pero con mucha contundencia, ¿no? con mucha fuerza a su vez, eh, ideas que están en el arte dando vuelta y que él está escribiendo, ¿no? él las está poniendo en un texto, él las está eh, generando también como teoría, ¿no? porque esto, aunque no tiene el formato eh, tradicional, se puede entender como teoría cuando empezamos a pensar qué es lo que estaba sucediendo y qué pasó después de todo esto, ¿no? Eh, realmente, eh, aquí, por ejemplo, cuando se habla sobre, sobre esto, ¿no? De la necesidad de plasmar en papel, como dice algo así, cosas en papel, también, ¿no? Esta, esta eh, industria de lo... De, la, la gran industria que fue en la posmodernidad, todo lo eh, intelectual escrito, ¿no? O sea, la gran industria que fue el saber escrito, la, la, la noción, ¿no? De todo esto. La gran industria que fue el mundo editorial, ¿no? La gran inmensa industria que fue el mundo editorial. Eh, sabemos que antes de la posmodernidad norteamericana y por muchos datos no que hay eh, la gente tenía muy rara vez eh, a nivel popular acceso a los libros no era un aunque hoy nos parezca muy extraño era un objeto de lujo bastante alejado de las personas comunes ¿no? eh, y luego en esta posmodernidad, la industria del libro acercó a cualquier persona los libros, ¿no? Empezaron a aparecer las grandes librerías, incluso las tiendas de, lib de libros, ¿no? Las grandes tiendas por departamento, las eh, grandes eh, librerías que aparecían eh, anexadas en tiendas de departamento de ropa, ¿no? Que tenían su, su especie de stand, ¿no? Y que vendía, aparecieron las librerías que abrían a la calle con las mesas de... De, de libros baratos aparecían, bueno, todo eso apareció en esa época, ¿no? Y por eso también la necesidad de Warhol de hacer un libro, ¿no? Ya que nadie lo hacía este, acerca de él y de sus ideas, bueno, hacerlo él, ¿no? Eh, hizo varios libros, ¿no? Después Warhol hace el, el, la filosofía de la A y viceversa, no, de, la a la, de la A a la B y, B, y viceversa, que en, en español se traduce la, la, la, este, la edición en español, es eh, Mi filosofía de la A a la B y de la B a la A. ¿no? Este libro también un libro fascinante, a ver si lo podemos buscar, hacemos un random. Un libro Ay, fascinante sí. que también, ¿no? Warhol escribe, imagínense el título ya, ¿no? Se llama Mi filosofía, o sea, está pretendiendo no entrar en un ámbito filosófico pero siempre desde un lugar eh, muy pop no O sea mi filosofía de la a a la B y de la B a la a implica una filosofía muy corta no O sea si eh, el gran el gran título filosófico para una obra como eso hubiera sido mi filosofía de la a a la Z y de la Z a la a es decir abarco todo no todo lo que tengo que abarcar en cambio warhol, dice que es su filosofía de la A a la B y de la B a la A, ¿no? Este libro, que es un libro muy interesante entonces, en este sentido, plantea también a Warhol como un escritor que eh, busca, ¿no? Desde lo cotidiano eh, expresar teoría, generar un tipo de teoría que luego fue muy desarrollada hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hoy tenemos muchísimos de, eh, desarrollos muy complejos, como el caso mismo que veíamos de Estrella de Diego, ¿no?, que hace de lo cotidiano parte del de lenguaje que utiliza para escribir un texto extremadamente académico, ¿no?, eh, todo eso se empieza a dar en esta época. Hasta esta época no era así, estaba todo muy, muy separado y también muy ligado a cierto tipo de formatos, ¿no? O sea, los formatos académicos eran formatos que tenían cierta seriedad, que no se podían permitir eh, cierto tipo de, de presencia de lo personal, de lo, de, lo, de, lo que yo, de lo que a mí me pasa, ¿no? Tenía que ser todo de lo, como en cierto tipo de objetividad, ¿no? No, no podía haber subjetividad. Bueno, Warhol se permite todas estas subjetividades y genera un libro de filosofía a partir de subjetividades puras, ¿no? Son todas subjetividades. ¿Querés que leamos algo? Leo el índice. Por favor. Dice, ve y yo, ¿cómo, cómo Andy juzga su Warhol? <ríe> no puedes discutir con tu álbum de recortes. Uno, amor pubertad, infancia checoslovaca. Trabajo de verano, sentirse marginado, compartir problemas, contraer problemas, mi propio problema. Compañeros de habitación, el psiquiatra nunca devuelve las llamadas. Mi primer televisor, mi primer escenario, mi primer superstar, mi primera grabación. Voy a poner un poquito más grande. Eh, amor, plenitud, esplendor y decadencia en mis chicas favoritas de los 60. Amor, vejez. Aprender las cosas de la vida a los 40. Mi esposa ideal. La chica del teléfono de mis sueños. Celos. Luces bajas y espejos estratégicos. Sexo y nostalgia. Locas. Enamorarse es duro, pero más duro es el sexo. Frigidez. Belleza. Capítulo 4. Autorretrato. Problemas permanentes y transitorios de la belleza. ¿Qué hacer con ellos? Belleza y limpieza. Un tipo normal conservar tu aspecto, hermosa monotonía, fama, mi aura, magia televisiva, la persona equivocada para el papel adecuado, admiradores y fanáticos, Elizabeth Taylor. 6. Trabajo, los negocios del arte versus el arte de los negocios, mis films primitivos, ¿por qué amo a los marginados? Estar vivo ya es trabajar, el sexo es trabajo. ¿Cómo no sentirse molesto ante una criada? Una habitación llena de caramelos. Siete, tiempo. El tiempo en mis manos. El tiempo entre tiempos. Esperando en la cola. Tiempo de calles. Tiempo de planear. Medicamentos desaparecidos. ¿Por qué intento parecer horrible? Concertando citas. Elizabeth Taylor. Ocho, muerte. Todo sobre el tema. 9. Economía. La historia de los Rothschild, Childs, Farmacias de Guardia, Comprar Amigos, El Talonario de Clientes Especiales, Centavos, Centavos, Centavos, Los Centavos de Gina Lolo-Bridgida. 10. Atmósfera. Espacios vacíos. El arte como desperdicio. Las 4.000 obras maestras de Picasso. Mi técnica del color. El final de mi arte. El renacimiento de mi arte. Espacio de perfume. La, la saludable vida del campo y por qué no la practico. Un árbol intenta resistir en Manhattan. El simple y buen comedor americano. Los Andy mats, restaurants para solitarios. Éxito. Una estrella en las escaleras. ¿Por qué todo el mundo necesita al final un peluquero? Pop Úrsula Ursula Andrés. Elizabeth Taylor. 12. Arte. El gran prix, el arte nuevo, cortar salami, riesgos del glamour, no limetanere, pescados. 13 títulos, matrimonios mixtos europeos, damas de compañía, papadas de champaña y panzas de cerveza. 14 el hormigueo, cómo li limpiar al estilo americano. 15 el, el poder de la ropa interior. ¿Qué el sábado cuando se acabe mi filosofía? Bueno, más que, más que revelador, ¿no? Porque fíjense sí, sí. Que, que, que toca todos los temas que son eh, inherentes a la filosofía de la posmodernidad, ¿no? Todos los asuntos que la filosofía estaba eh, discutiendo, ¿no? Claramente porque son los asuntos que siempre hemos discutido en, eh, desde hace dos mil años, en la en la relación que tenemos con las cosas los humanos en esta humanidad que nos hemos ido dando a conformar como realidad ¿no? estos asuntos son realmente eh, un, un, una especie de decálogo bueno son más son 17 no eh, de 17 temas esenciales en la vida de los seres humanos, ¿no? Y Warhol va a, a fondo, o sea, no, no le... No, como vemos, no escatima en ninguno de los aspectos de estos temas, ¿no? Eh, liga eh, directamente con algunos puntos, o como en el caso de, de la, del capítulo 8, que es muerte, dice todo sobre el tema, o sea, va a hablar todo sobre el tema. Y en algún punto lo hace, ¿no? Es muy, es muy cómico porque son tres páginas, pero... O sea, este, este libro si fuera de un filósofo de esa época, eh, un filósofo estándar, vamos a llamarlo así, permítanmelo, ¿no? No quiero faltar respeto, pero un filósofo estándar de esa época, este libro habría sido un libro de por lo menos mil páginas, ¿no? Bueno, es un libro que apenas llega casi a las 300 páginas, pero no mucho más. Entonces, en este sentido, es un libro que todo esto lo va a tratar de una manera muy simple, muy directa, pero muy eficiente, ¿no? O sea, no deja de ser un fragmento mínimo resuelto de cada uno de estos temas y en ello no tenemos otra vez la gran duda, de hecho alguna vez se planteó, de si este libro no se podría también exponer como, como obra en un sentido plástico, ¿no? Como por ejemplo se, se desarrollaron luego algunas... Eh, algunas obras del text art, ¿no? De los, de, que eran parte del minimalismo, de los conceptualismos, que eh, eran obras, obras con texto, ¿no? Donde las galerías estaban eh, las galerías de las salas digamos de una galería de arte o las salas de un museo estaban cubiertas de texto, ¿no? Texto que estaba hoy podríamos decir ploteado, ¿no? En ese momento pintado o pegado de otras formas, ¿no? Según las técnicas de cada época, pero hoy, por ejemplo, no sé, alguna típica obra en la que uno entra a una sala. Eh, típica obra de texto, ¿no? De plástica con texto, que uno entra a una sala y tiene toda la sala cubierta de texto, ¿no? Puede ser ploteado de, en los pisos, en los techos, en las paredes, o puede ser que está cubierta de hojas, ¿no? Impresas con textos para leer, pero lo único que hay es texto, no hay ninguna imagen, ¿no? Bueno, en ese sentido se planteó si este libro no, no es una obra de texto, ¿no? que está en este formato, porque Warhol también se adelantó en algún punto a ese tipo de obras de texto, ¿no? de obras plásticas hechas con texto. Claramente después el arte conceptual fue por esa línea, ¿no? pero esto está siendo en ese mismo momento también, no, esto es del año 75, entonces está siendo como en ese contexto también este, este ejercicio de Warhol, que no podía hacerlo como artista conceptual, porque no era un artista conceptual, él estaba en todo caso etiquetado como un artista pop, y los artistas pop no hacían esto, y como artista conceptual nadie le iba a prestar atención, porque él no era un artista conceptual lo suficientemente interesante para la academia y el mercado del arte. Pero bueno, tiene la necesidad de conceptualizar en términos plásticos de esta manera, y lo hace, ¿no? Y lleva, y lleva a la posibilidad máxima esto como nueva plataforma desde donde vuelve a hacer pie y seguir. O sea, él academiza esta práctica y vuelve a hacer pie, ¿no? Academizándola, publicando un libro, que es un libro sumamente interesante, que es un libro muy, muy, es, creo yo que es un muy buen libro. Un muy buen libro que, tiene, que está muy expandido de todas las disciplinas que supuestamente están acá adentro participando, ¿no? Está todo mezclado, está todo hibridado, es un libro muy queer, ¿no? Muy queer. Eh, ¿Querés leer algo? Me encanta, esta, me encanta esta herramienta que estás reforzando, de autogestionar plataformas de, de disciplinares o conceptuales para poder desde ahí seguir evolucionando y cre creciendo y armando tu propio camino, ¿no? Teórico, porque, porque a veces se necesitan esos conceptos para poder entender también qué es lo que uno está generando. Sí, yo creo que es, es entender la práctica del arte en términos de la academia y el mercado y saber que el arte hasta hoy, ¿no? Mínimamente desde la posmodernidad, pero creo que la, el, el, los aspectos en este mismo sentido o en esta misma dirección del arte moderno funcionaron del mismo modo, ¿no? Es decir, un artista empieza a producir y va avanzando en esa producción a medida que el arte como sistema, como institución lo va legitimando, ¿no? O sea, un artista empieza a producir primeras obras hasta que logra hacer una primera exposición, eso genera una legitimidad que le permite hacer ahí pie para una segunda etapa de trabajo. Eso le permite generar una legitimidad en algún momento, supongamos con la publicación de algún texto, que le permite hacer pie para una tercera etapa de trabajo, y así sucesivamente, ¿no? Las etapas de trabajo en la carrera de un artista vienen dadas por una gestión, ¿no? De, de los, de los, de los creativo, digamos, o sea, la creación de algún tipo de obra, la creación de algún tipo de material, luego a eso el sistema del arte lo legitima, esto genera un antecedente que permite abrirse a un nuevo estadio ¿no? avanzado, evolucionado para la producción. Y así sucesivamente. Creo que esto es lo que Warhol entendió y entendió claramente qué pasaba con sus eh, artistas amigos, con sus colegas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, con el, el casos no paradigmáticos de artistas que, que eran un poco más grandes que él, ¿no? Como Robert Rauschenberg o, o Jasper Jones, digamos, no sé si tanto más grande, pero, pero sí... Eh, que habían empezado antes ¿no? con la producción y habían empezado a tener una legitimidad de, de mercado y, y, y academia ¿no? antes que él, mucho antes. ¿no? Entonces estos artistas, pongo el, el ejemplo de Jasper Jones y Robert Rauschenberg, porque, Robert Rauschenberg porque son los paradigmáticos, ¿no? son los dos paradigmas, además un paradigma también de cierto tipo de homosexualidad, eh, que fue evolucionando con la aparición de los derechos de los homosexuales, ¿no? Eh, ellos eran pareja y esto fue algo muy difícil de llevar durante muchísimos años, hasta eh, la muerte incluso de Rauschenberg, ¿no? Esa eh, persona, bueno, creo que también murió hace un par de años, pero esas eh, personas ha sido bastante contemporáneo a nuestro, ¿no? Ha llegado hasta estas, estos días, estos años, ¿no? Este tiempo. Pero bueno, Warhol lo que veía es que Jasper Jones y Robert Rauschenberg, que, que, que los podía ver como artistas exitosos, como a él le hubiera gustado ser exitoso en los ámbitos académicos, ¿no? que ya eran eh, eh, proto de mercado, en los ámbitos académicos de esa época, a él le hubiera gustado ser como Rauschenberg y como Jasper Jones, le hubiera encantado tener esa capacidad, esa posibilidad de reconocimiento, de respeto, de cierto tipo de legitimidad y tanto más. Él no la tenía, pero veía claramente cómo eran los procesos que vivían Rauschenberg y Jasper Jones en términos de esta eh, seguidilla de, de cosas que a un artista le tienen que ir pasando en negociación con los... Eh, ámbitos académicos, los sistemas y los mercados para poder ir evolucionando para poder ser cada vez más grandes artistas, más famosos, más influyentes, más eh, bueno, celebratorios ¿no? de la palabra arte y tanto más ¿qué pasa? que Warhol entendió que a él no le iban a pasar esas cosas porque ya lo vio ya se lo vio venir, digamos ¿no? aquí igual ya está en el 75 ya no solamente se lo ha visto venir sino que está acostumbradísimo Respecto a esta realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, a principios de los 60 se lo ve venir, Entonces dice, bueno, lo que yo voy a hacer va a ser autogestionarme estas etapas. Porque como no me va a pasar en relación con lo académico y con el sistema por ahora, me las voy a autogestionar yo. Entonces, si nadie viene a reconocerme o nadie viene a legitimarme, lo voy a ir gestionando yo como pueda, ¿no? y lo iré haciendo en también la medida en que me vaya siendo posible, digamos, que me vaya siendo permitido por este mismo contexto. Entonces, bueno, va haciendo esto, ¿no? Que, que le va permitiendo a él también, en su siempre cabeza ideológica, por fuera del resentimiento, crecer, en términos fácticos, ¿no? en términos reales, de él con él mismo. Va creciendo, ¿no? Claramente porque, bueno, también, como lo dijimos en otros mismos anteriores, por ejemplo, no necesitan de, de, de eh, cierto tipo de patrocinios o cierto tipo de cuestiones en relación a que le financien sus proyectos o que le vaya bien con ciertos proyectos. A él no le, no, no le era interesante siquiera casi diría yo que con este libro hubiera tenido éxito, porque este libro lo mejor que podía hacer es que fuera el fracaso que fue, digamos, ¿no? Porque es donde, donde asumía además, cada vez con más fuerza, ese poder autogestivo, digamos, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que empieza siendo una forma de subsistir en un mundo del arte que no le daba mucha importancia, que no le prestaba mucha atención, termina siendo el modo de operar de un artista que en eso va generando su discurso, ¿no? Va generando un lenguaje. Eh, entonces, es, es muy importante, ¿no? Por, en, lo, en los libros está, está, está muy bien, digamos, porque los libros de Warhol, que son pocos, son seis en realidad, bueno, depende de cómo se vea, ¿no? Hay algunas otras cositas por ahí, pero en general son seis, ¿no? Estos seis libros de Warhol son libros que tienen este, esta capacidad, ¿no? Este poder. En una época donde parte de la legitimidad académica se daba a través de los libros, de las publicaciones editoriales, y que eso, bueno, va evolucionando con la, con, con la negociación de lo académico con los mercados, en la definición del arte en sí, Warhol lo va haciendo como puede, ¿no? Entonces, lo va generando como le va saliendo, ¿no? Mismamente diría yo que con otros aspectos que hacen a eh, la participación de Warhol en, en por ejemplo, la, la organización de exposiciones o la, eh, no sé, cierto tipo, ¿no?, de participación como... Que, que otros artistas empezaban, a estos otros artistas, ¿no? como Rauschenberg o como Jasper John empezaban a tener en, en, el, en términos de que como se los legitimaba y se los respetaba ¿no? a nivel teórico, a nivel de pensadores a nivel de, bueno, distintos tipos de cosas, ¿no? Se los empezaba a invitar a cubrir distintos tipos de roles dentro del arte, a participar en el arte con distintos tipos de roles también, ¿no? si bien Rauschenberg fue más reacio a eso, y Jasper Schumann era muy tímido, entonces, bueno, no fue tan simple. Warhol fue entendiendo cómo eran también esos juegos, y también fue empezando a, a generarlos. Por eso también genera, por ejemplo, esto del periodismo, ¿no? De, de la interview de ser él un referente de la pregunta en el arte, ¿no? De, bueno, todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas van en, este, en, este, en esta eh, relación con lo académico que va generando ¿no? como una especie de eh, post-academia, ¿no? O sea, como una academia que va al margen mirando críticamente lo que la academia como institución eh, central, digamos, ¿no? Del arte va haciendo y lo que él puede ir haciendo con eso Y como va jugando no un poco ideológicamente y utópicamente a entrar y salir Porque en realidad no entraba a ningún lado no Pero juega a entrar y salir, se la va creyendo, lo va haciendo creer a los demás Y a partir de eso va estableciéndose como un Jasper Jones o como un Robert Rauschenberg en un sistema que no le daba ninguna importancia en relación a la que le daba a Jasper Jones o a, Jasper Jones o a Rauschenberg, ¿no? Bueno, ¿querés que leamos algo de esto? Leo Random, dice, ¿y de mis cicatrices qué? ¿De tus, de tus cicatrices qué? Dijo B. ¿Te diré, yo, te diré yo qué ocurre con tus cicatrices. Creo que produciste un Frankenstein solo para poder exhibir tu cicatriz en el anuncio. Pusiste tu cicatriz a trabajar para ti. ¿Y por qué no? Son lo mejor que tienes porque prueban algo. Siempre he pensado que está bien tener la prueba. ¿Y qué prueban? Que te pegaron un tiro. Tuviste el mayor orgasmo de tu vida. ¿Qué pasó? Pasó tan rápidamente que fue como un relámpago. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas lo avergonzado que estabas en el hospital cuando las monjas te vieron sin tu wings? ¿Y empezaste a coleccionar cosas otra vez? Las monjas te indujeron a coleccionar sellos, como en tu infancia o algo así. También volvieron a despertar tu interés por coleccionar monedas. Pero no me has dicho qué sucedió. Quería que B me lo contara. Cuando alguien habla de eso, escucho, oigo las palabras y pienso, quizás todo sea cierto. Estabas allí, caído, y Billy Name estaba de pie y lloraba. Y tú le decías que no te hiciera reír porque te dolía de verdad. Y, ¿y qué más? Estabas en una sala de cuidados intensivos y recibías tarjetas y regalos de todo el mundo. De mí también. Pero no me dejaste ir a visitarte porque pensabas que te robaría tus píldoras. Y dijiste que estar tan próximo a la muerte era realmente como acercarse a la vida porque la vida no es nada. Sí, sí, pero ¿Cómo pasó? La fundadora de la sociedad para acá, para los hombres, quería que produjeras un guión suyo y a ti no te interesó. Y una tarde aparece en tu taller. Allí había mucha gente y tú hablabas por teléfono. No la conocías muy bien y ella salió del ascensor y empezó a disparar. Tu madre se llevó un gran disgusto. Pensaste que se morí, moriría. Tu hermano estuvo realmente fabuloso. El que es cura. aparece en tu habitación y te enseñó a hacer punto. Yo se lo había enseñado en la sala de espera. De modo que así fue como me dispararon, por alguna razón, la idea de B y yo tejiendo. Después del maquillaje, lo que hace al hombre es la ropa, dije. Creo en los uniformes. Adoro los uniformes porque si, porque si no hay nada allí, sin duda, no es la ropa lo que va a hacer a un hombre. Es mejor vestir siempre igual y saber que la gente te quiere tal como realmente eres y no como te hace la ropa. De todos modos, es mucho más excitante ver dónde vive la gente que ver lo que viste. O sea, es mejor ver su ropa colgada de las sillas que de sus cuerpos. Todo el mundo debería tener toda su ropa colgando. No habría que esconder nada, salvo las cosas que no quieres que vea tu madre. Esa es la única razón por la que tengo tanto miedo de morir. ¿Por qué? Porque mi madre vendrá aquí y encontrará el Consolador y las cosas que he escrito sobre ella en mi diario. Súper interesante, ¿no? Súper interesante. Bueno, esto muchas veces también se ha analizado desde, desde, como, como puntos, ¿no? Muy este, o como posiciones y perspectivas, ¿no? En torno, por ejemplo, a, a esta noción de los diálogos entre Platón y Sócrates, por ejemplo, ¿no? Eh, en términos de lo, de lo posmoderno, ¿no? De cómo hubiera sido un diálogo entre Platón y Sócrates en, en, en el año 75, ¿no? Seguramente que hubiera sido así, y seguramente que Warhol no tiene ni, ni por cerca una posibilidad de ser considerado en la importancia dentro de la filosofía como Platón, digamos, ¿no? O como, bueno, este, este personaje platónico que es Sócrates, la realidad ¿no? es que eh, Warhol siempre va a estar, por ahora, ¿no? bastante alejado de una legitimidad de este texto en términos de una filosofía real. De que este sea un libro de filosofía realmente, ¿no? Y, no, y no sea un, un chiste de Warhol. ¿no? Claramente está escrito como chiste, porque en algún punto tiene todo este tipo de juegos barjolianos que le, que le dan ¿no? ese toque de humor y ese toque de sarcasmo y cierta cosa irónica que, bueno, juega, ¿no?, con, eh, estilísticamente, vamos a decirlo si me lo permiten, con cierto tipo y maneras que, bueno, lo, lo, lo alejan sobre todo en esa época del formalismo de la escritura de la filosofía, ¿no? Estamos hablando, no sé, que en esa época este, están escribiendo no los filósofos cosas que son extremos volúmenes, con que son realmente muy difíciles de entender o de seguir o de leer por personas que se interesen por la filosofía, pero no sean expertos en filosofía casi, ¿no? Eh, Deleuze y Gutari eh, este, No sé, to todas estas cosas que hemos leído ¿no? Que siempre este, leemos un prólogo Creciendo que leemos todo el libro Pero este, pienso, no sé, ¿no? en libros que hemos leído Deleuze y Gutari que son el prólogo En general en el arte, ¿no? que son bibliografía Pero luego el libro, que es un enorme volumen Es realmente muy difícil ¿no? eh, o De leer ¿no? y de comprender y de entender o casos ¿no? de los libros de Jacques Derrida en relación a los márgenes, en relación a, la, a, a los bordes digamos de la filosofía, en relación a la deconstrucción. Bueno, tantas cosas ¿no? de que se publicaron en esa misma época y que eran unos volúmenes realmente complicadísimos de leer. O sea, la filosofía se escribía en esa época de una manera muy complicada, porque era una filosofía postestructuralista que estaba rompiendo con muchos paradigmas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto no, no se puede considerar, al menos en ese momento, como, como esa misma filosofía seria académica. Ahora, pasado el tiempo que hemos deconstruido la filosofía, eh, post, eh, digamos, esa filosofía posmoderna, ¿no? y que la hemos deconstruido y la hemos podido encontrar en otros asuntos, que no es la complejidad extrema de los textos, ¿no? y la seriedad que eso supuestamente implica, sino que hemos podido deconstruir, no, a, no sé, Deleuze y Gutari o a, a este Derrida, por seguir nombrando a quienes acabo de nombrar, y que lo hemos hecho en el arte porque son eh, filósofos muy influyentes en, en todo lo que el arte ha sido ¿no? desde los 70 hasta aquí, incluso siguen siendo, lo, siguen siendo eh, nombres que están en la gran mayoría de las bibliografías académicas eh, con las que se enseña arte. ¿no? Todo esto, bueno, lo hemos ido deconstruyendo y a esta altura, ¿no? 30 años después, 40 años después, ¿no? En este caso, bueno, 40 y pico de años después, lo que tenemos es una posibilidad de comprender que esto también es filosofía, ¿no? Porque después vinieron muchos eh, filósofos, muchas filósofas, muchos filósofes, ¿no? Como pienso ahora por preciado, que se animaron a escribir eh, cierto tipo de textos, ¿no? Aunque también escriben de manera difícil y, y compleja, pero se animaron a escribir ciertos tipos de textos que son filosofía pop, ¿no? Esto es filosofía pop, es la versión de la filosofía dentro de esa noción del pop art, ¿no? Es filosofía abierta a que cualquiera lo entienda, y no obstante por eso no significa que tiene menor calidad de reflexión filosófica que la que hace eh, Gutari o que la que hace Derrida, digamos, ¿no? quienes son también personas muy respetables y maravillosos filósofos, ¿no? Pero que después de mucho tiempo fuimos encontrando, y no porque faltaran ejemplos en esa época, sino porque no estaban legitimados, pero después del, del, del tiempo se fue dando esto, ¿no? Que la filosofía se fue acercando a ciertos modos de hablar, a ciertos modos de decir que se parece mucho a esta filosofía de la A a la B y de la B a la A de Warhol, ¿no? Se parece muchísimo. Entonces... Esto llegó ahora a un lugar, ¿no? que tiene ya su reconocimiento. Claramente sigue siendo un reconocimiento muy outsider, ¿no? Y especialmente desde el mundo del arte, donde tal vez priorizamos cierto tipo de formatos, ¿no? de formalismo estético de la escritura de la filosofía, en pos de cierta seriedad de los discursos, eh, antes que esto, ¿no? Priorizamos tener en las bibliografías de las escuelas de arte a Gutari o a Derrida y no a Warhol con mi filosofía de la A a la B y de la B a la A, ¿no? Porque evidentemente lo que ha pasado, ¿no? También es que, bueno, el negocio del arte no está yendo por este lado, ¿no? necesitamos que tal vez las personas que estudian arte no terminen de entender filosóficamente de qué están hablando re, eh, en torno a esos eh, constantes nombres que citan como sus referentes, ¿no? La gran mayoría de las personas en arte citan a Derrida o a Utari, y, y no sé, a quien sea, a Lacan o a no sé quién, ¿no? Este, en términos de postestructuralismo y de estos filósofos, psiquiatras, psicólogos o no sé qué, y que son maravillosos, ¿no? No, no, no dejan de ser impresionantes, pero no saben de realmente de qué hablan, ¿no? O sea, citan a Wittgenstein y no saben de qué hablan, saben apenas dos párrafos, ¿no? Y esos dos párrafos hacen supuestamente a la, a la síntesis de Wittgenstein, ¿no? Un meme, un meme que bienvenido sea que se lo cite así, pero no lo utilizan de ese modo, no lo utilizan como una especie de eh, cito a Wittgenstein en estas dos frases, porque entiendo perfectamente todo Wittgenstein y me está influyendo en mi trabajo. no Eso es lo que el arte hoy necesita para cierto tipo de eh, sostén no que hace al mercado del arte. Entonces, bueno, es, es importante que los artistas leamos fragmentos, sin entender la totalidad de lo que los filósofos dicen y que después repitamos como loro eso creyéndonos que sabemos de filosofía por repetir dos fragmentos de Wittgenstein, digamos, ¿no? o dos fragmentos de Benjamin. Entonces, luego de eso tenemos esto, ¿no? Tenemos este tipo de cosas que sí van a los eh, asuntos esenciales de la filosofía y que sí hablan de las cosas filosóficas que podríamos en el arte tener mucho más presente y que nos serían más útiles, pero que evidentemente no son rendidoras a nivel sistema, no, no son rendidoras a nivel mercado. Tal vez esto nos abriría ¿no? cierto, a cierto conocimiento, a cierta experiencia del pensamiento filosófico que no es conveniente los artistas abramos en este tiempo de mercados postcontemporáneos en el que vivimos. Bueno, eh, ¿cómo estamos? Creo que hemos debatido un nuevo récord. <risa> Somos dos horas y 45. ¿En serio? ¿Dos horas y cuarenta No te lo puedo creer y no sabíamos tampoco que íbamos a hablar de la academia hoy. Bueno, venimos, nos venimos pasando ya este, de una forma, eh, no, no, no, no nos importa nada, digamos, ¿no? Hemos entrado en una cosa... Estábamos muy, muy, muy precavidos durante los primeros vivos, con sí. el tiempo. Y ya entramos en esta impunidad típica nuestra también. Ay, ay, ay, ay hasta, el, hasta el octavo, pues son ocho, vamos por el número seis. El octavo va a ser infinito. Guarjoliano de ocho horas. Así bueno. que... Bueno, me parece que podemos ir cerrando porque han quedado súper interesantes para revisarlo, para después la semana que viene también empezar a trabajar las herramientas en base también a esta, a esta noción de la Academia que me pareció que estuvo... Eh, bueno, como siempre a mí me, también me sorprendió, por las aristas que fuimos, por las ramas que fuimos <ríe> atravesando. Sí, yo creo que le hemos centrado, le hemos ¿no? Cómo es que decía nuestra amiga Patricia Uruguaya, le hemos... ¿Cómo le hago, no? Le hemos hecho, le hemos hecho de muchas maneras y creería yo que bastante bien en torno a lo que hemos abarcado, ¿no? Por supuesto, quedan muchísimas cosas que podríamos seguir tratando, pero me parece que ha estado muy bien y que, bueno, nos va a ser útil, como bien decís vos, para las herramientas, y espero que les sea útil a ustedes también, ¿no? Que les sea útil, les sean útiles todas estas cosas que hemos hablado. Y bueno, nos veremos entonces mañana, ya con el próximo, que iremos por, ¿qué tema? A ver. Nos queda el museo y la familia. ¿Qué tenés ganas, Carlos? <risa> eh, me parece que, ¿familia querés que hagamos? Me gusta, me gusta Porque mucho. Venimos con la línea de la ley y la academia, venimos con un marco de reguladores. Necesitamos un poco ahí de... Sí, vamos por otro aspecto, ¿no? Vamos por la familia. Bueno, entonces mañana en nuestro playlist dentro de este mes Warhol, dentro de este, eh, bueno, esta experiencia ¿no? de residencia en el obrar de Warhol, que es nuestro host de NET, aquí en Fundación La Bomba de Miel, eh, vamos a continuar con este playlist eh, y vamos a enfocar lograr las operatorias, las formulaciones, el legado de Andy Warhol, desde el punto de vista de la familia. Así que, bueno, nada, acompáñennos entonces mañana, como siempre va a ser un placer, así podemos seguir compartiendo todo esto que estamos desde aquí, desde Fundación de la Bomba de Miel, de Fundación la Bomba de Miel, este, ya este, a esta altura siempre ya llego con que se me traba la lengua. Este, esto que estamos compartiendo con ustedes y proponiéndoles. Bueno, Carlos, hasta mañana entonces. Hasta mañana, Fabio. Gran abrazo, hermana querida, y gran abrazo para ustedes que están ahí. Como siempre, un gusto y un placer enorme, y les esperamos mañana. Gracias.